Sesión, eh, Martín. La sesión extraordinaria, perdón, ordinaria del Observatorio Ciudadano y eh, el día de hoy tendremos, eh, trataremos dos temas. Uno, el relacionado con el endeudamiento que solicitó el Ayuntamiento de Guanajuato al Congreso del Estado y en un segundo momento hablaremos, eh, eh, tenemos. Eh, unos distinguidos invitados, expertos en el tema, y el tema es sismicidad extraordinaria en el estado de Guanajuato. Origen, consecuencias y necesidades. Por lo pronto, le daré la palabra a, a Lolita Dolores Montenegro para que nos haga favor de hacer un resumen breve de cómo está la situación del endeudamiento del Ayuntamiento de Guanajuato en los próximos 10 años para un proyecto... Que le autorizó el Congreso del Estado. Por favor. Hola, ¿qué tal? Gracias, Memo. Muy buenos días a todos mis compañeros eh, de observatorio, a la gente que nos sigue en Facebook Live, y muchas gracias a los ingenieros este, expertos en este próximo, en este tema que, que a continuación vamos a tratar sobre los sismos. Y bueno, comentaba nuestro compañero Javier Esparza, es un tema muy ad hoc, porque eh, mañana se cumple... Eh, en lo que hubo el temblor en el 85. Eh, bienvenidos ingenieros y bueno vamos a, a hacer un, un breve resumen de acerca de del endeudamiento para el MUMO que es, eh, supuestamente es un museo pero como que disfrazado no no como sino disfrazado de, de un, un centro comercial. Y bueno, eh, pues sí, efectivamente, eh, con mayoría, con solamente dos votos en contra, igual que como que se, se pusieron de acuerdo tanto el Congreso como el Ayuntamiento, porque para que se solicitara, este, este, se solicitara que le aprobaran el endeudamiento, o sea, la, la aprobación en el Cabildo, pues lo Navarro, nuestro alcalde, lo solicitó primero en el ayuntamiento y dos votos en contra y todos a favor, todos los demás. Lo mismo pasó en el Congreso, lo mismo pasó en el Congreso, todos votaron a favor y nada más hubo dos en contra. Y pues, bueno, eh, hubo una manifestación, eh, se hizo viral, hay muchos comentarios acerca de la defensa de, del museo de sitio que no se olvide que es un museo de sitio y que si lo sacan de su lugar, como que va a perder esa esencia. Y pues desgraciadamente los guanajuatenses vamos a tener que pagar los platos rotos. Además, bueno, ahorita es, se aprobó, todavía no, no, este, no hay, eh, pues no, ya está aprobado el, el, el crédito, se le va a dar ahora. Hay, también hay otra aprobación por parte de, de, de IEG, Están aprobando que se haga un plebiscito. Entonces, pues vamos a esperar. Ya, ya estaremos eh, eh, viendo y observando, como nos corresponde a los que estamos aquí, eh, los movimientos que vayan a hacer eh, nuestro ayuntamiento, el alcalde y la gente que estamos en contra, porque me considero yo una persona que también estoy en contra de, de, no del endeudamiento porque se podría haber endeudado para cosas mucho más productivas y necesarias en la ciudad que para hacer un, un centro comercial. Centros comerciales creo que ya hubo uno bastante grande Alaya y creo que es pues, un centro comercial ad hoc no, no teníamos uno en Guanajuato, hay otro en San Javier, una placita ahí que es un centro comercial, o sea, y otro centro comercial pues creo que no lo requerimos. Y yo un tercer museo de momias mucho menos, porque yo estoy en defensa de que se quede en donde es original porque es un museo de sitio y es de los pocos museos de sitio que existen en el mundo. Bueno, pues ese es mi comentario. No sé si Carlos Arce, Javier Esparza, Carla, Francisco y nuestro propio este, coordinador quisieran hacer algún comentario con referente a esto. Y el, los invitados, por supuesto. Carlos Arce. Eh, un minuto solamente, porque sé que esta parte eh, tiene que ser muy precisa. Un minuto para los que nos escuchan. Nada más dejarles muy en claro que todo esto es parte de un procedimiento. Esto no quiere decir que ya esté hecho y haya todas las puertas abiertas para que se haga este este centro comercial museo es eh, realmente necesita todavía aprobaciones de lina del icomos la parte de función pública que se requiere en fin hay una serie de cuestiones que no están que no están acreditadas y que están en espera de ser satisfechas para poder hacer el museo incluso la autorización es para solicitar el endeudamiento. Todavía falta ver los bancos que se los den, que estén en condiciones, en fin. Así que hay un amplio camino, todavía muy largo camino, para este proyecto que no inicia nada bien. Gracias. Sí, yo bueno, solamente quiero resaltar que efectivamente está en, en proceso este trámite para poder realizar ese ese centro comercial con museo, pero en resumidas cuentas se trata de un proyecto para explotar el morbo de los turistas en Guanajuato y que los guanajuatenses vivos vivamos de los guanajuatenses muertos que nadie les pidió su opinión para ser momias o no ser ellos simplemente aparecieron como momias y el municipio del estado antes y ahora el municipio decide ex exponerlos para obtener ingresos y ese es el proyecto el proyecto es de hacer un espacio nuevo en donde se sigue explotando. Faltan muchas cosas, como decía Carlos Arce, por ejemplo, qué se va a pasar con el, con, con el museo que está en el Panteón de Santa Paula, qué va a pasar con el que está en Sangre de Cristo y qué, cómo va a competir con el, el tercer nuevo museo. Eh, y hasta, yo hasta ahí quería eh, puntualizar. Y... No sé si alguien ya no tiene a nadie más. Vamos a pasar al siguiente tema, que eh, es el, la sismicidad extraordinaria en el estado de Guanajuato, origen, consecuencias y necesidades. Para ellos tenemos eh, a tres expertos, o eh, uno ya estuvo con nosotros en, en una sesión anterior, el ingeniero Juan Dovarganes, quien se va a referir al análisis morfológico y estructural del grave en Villa de Reyes, sismos y estadísticas. Y tenemos a, a un invitado muy especial, eh, experto en el tema, es el doctor Juan Martín eh, Gómez, quien tratará el modelado, monitoreo e instrumentación sísmica local, regional y nacional. Y luego, al final, nuestra compañera, la ingeniera eh, eh, Carla Piñón, quien eh, hablará de, los, de la importancia de los ágilas municipales para la gestión integral de riesgo. Como conocemos ya al ingeniero Eduardo Varganes y también a Carla, voy a simplemente hacer la presentación de, del doctor Juan Martín Gómez González, quien es ingeniero geofísico por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Es doctor en geofísica interna en el Instituto de Física del Globo de París y de la Universidad de París, Francia. Es investigador titular A del Centro de geociencias Campus UNAM Furiquilla, Y sus líneas de investigación son modelado de la fuente sísmica con datos telesísmicos y regionales, monitoreo de sismicidad local y regional en la Sierra Madre Oriental, en la mesa central, y en la faja neovolcánica transmexicana e instrumentación sísmica es la otra línea de investigación. Ha trabajado en el desplegado de estaciones sísmicas temporales en diferentes regiones de México, Querétaro, San Luis Potosí, Durango, Jalisco, Colima y Michoacán, así como en Venezuela. Y es el creador y desarrollador de la red sísmica permanente en Querétaro y apoya con el mismo trabajo en San Luis Potosí. Ha sido miembro del Consejo Interno del Centro de geociencias de, de, de agosto de 2006 a, dos, a octubre de 2008, coordinador de difusión, y divulgación del de, eh, Geo CEGEO, UNAM, de febrero de, 2008 a, a, a, perdón, de febrero de 2008 a julio de 2013, coordinador de la Licenciatura en Ciencias de la Tierra, en la Facultad de Ciencias de la UNAM de febrero del 2008 a julio del 2013. Actualmente es miembro del Consejo Editorial de la Z Campus UNAM Juriquilla desde mayo del 2008. Responsable del Laboratorio de Sismología desde el 2008. Representante del Centro de Geociencias ante el Consorcio Internacional de Institución Incorporadas de Investigación para la Sismología. Eh, tiene 27 publicaciones nacionales e internacionales. Y eh, le gusta la difusión y divulgación de la ciencia. Ha creado el taller de ciencia para jóvenes en Querétaro, el taller de ciencia para profesores en Querétaro y creador de la Semana de la Tierra en Querétaro. Y sin más, eh, por el momento le voy a dar la palabra en primera instancia a, al eh, ingeniero Juan eh, Dobarganes Juan Esteban García Dovarganes. Bueno, para que nos trate el modelado, monitoreo, e instrumentación sísmica local, Regional y nacional. Adelante, ingeniero, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo están? Espero pues todos estén bien, menos preocupados que hace una semana, por supuesto, ¿eh? creo. Eh, bien, pues vamos a, a platicar sobre los sismos, en este caso, en el estado de Guanajuato. Voy a compartirles pantalla para ver unas imágenes. Listo, ¿verdad? Sí se ve. Sí. Bueno. Aquí, ok. Bien. Entonces, para empezar, pues eh, los eventos sísmicos, pues son algo que siempre nos llama pues, mucho la atención a todos, sobre todo cuando los llegamos a sentir, ¿no? Cuando los llegamos a sentir y más. Nosotros como guanajuatenses y no solo de la ciudad, sino del estado de Guanajuato, pues no estamos tan acostumbrados a, a este fenómeno geológico, ¿verdad? Para nosotros no es igual que para alguien que viva en Colima o que viva en Oaxaca, Guerrero, etcétera, ¿no? Allá están pues más acostumbrados que nosotros. Para nosotros sí es todo un pues, eh, una fuente, digamos, de cierto nerviosismo y preocupación. Entonces, partiendo de esto y partiendo del episodio sísmico que hemos tenido desde el día 4 de septiembre hasta el día 12 de septiembre, que fue el último de esta serie de sismos que estuvieron sucediendo durante ese periodo de tiempo del 4 al 12 de septiembre, afortunadamente ya del 12 a la fecha no no se ha tenido ningún otro sismo en esta área de me refiero al área de Jaral de Berrios en San Felipe Guanajuato. En específico, que creo que es el que pues ha motivado pues ya poner un poco más de atención a Guanajuato. Hace tiempo pues habíamos comentado sobre sobre sismos, sí, claro, eh, pero eran dos o tres que ocurrían en un periodo de una o dos semanas y eso ya nos llamaba la atención, ¿no? Los que ocurrieron, por ejemplo, en la zona de, de Romita y hacia el sur, ¿no? Hace algunos años. Pero, pues, ahora este episodio sísmico, pues, sí fue mucho mayor. Bien, entonces, voy a empezar por algunas cifras, ¿no? En Guanajuato, en el estado de Guanajuato, se han registrado por parte del Servicio Sismológico Nacional, que es la institución responsable de eh, monitorear toda la sismicidad del país en primera instancia como eh, parte, digamos, de una estructura federal y universitaria, ¿no? En este caso de la UNAM. Y ellos monitor, han monitoreado desde, incluso antes de su formación, desde 1900 a la fecha, en su base de datos está todo ese registro de los sismos que han ocurrido en México, desde, repito, 1900 a la fecha. Entonces, para Guanajuato se tiene un registro en esa base de datos del Servicio Sismológico Nacional de 101 sismos, que... Decimos, pues son muchos o son pocos, ¿no? En primera instancia, pues son los que están registrados y el primero registrado en México fue en de Guanajuato, perdón, del, del, en el estado de Guanajuato fue en 1978. Entonces, hay un periodo de prácticamente 78 años que no hay registros oficiales de, de, de Guanajuato, pero seguramente, bueno, esto nos platicará un poco más el doctor Juan Martino Sobre, sobre este aspecto de la cobertura con la que contaba y con la que cuenta actualmente el Servicio Sismológico Nacional. Entonces, a la fecha se han registrado 101 sismos y para nosotros es extraordinario este evento que acaba de ocurrir porque constó o ha, ha constado al, al momento de 52 sismos. Entonces, tenemos 52 epicentros de los 101 en total que han ocurrido en el estado de Guanajuato, que en este caso ocurrieron en el periodo del 4 al 12 de septiembre, o sea, en ocho días ocurrió más del 100% de todos los sismos que se tenían registrados para el estado de Guanajuato. Entonces, desde ese punto de vista es extraordinario. Esto no quiere decir que no hayan ocurrido sismos en el pasado, lo que pasa es que no hubo registro de esos sismos oficial, formal, al que podamos acudir, consultar y con el cual podemos trabajar. Entonces, 52 sismos en ocho días y concentrados en la zona de Jaral de Berrios, pues sí fue extraordinario. Es lo que estamos viendo en esta imagen, vemos todos los puntitos eh, clasificados por magnitud en este caso. La máxima magnitud que se tiene registrada para el estado, pues, aconteció precisamente en, en estos días, el día 4 y posteriormente el día 5. Son estos dos sismos que están en color más rojito en el norte del estado, en la zona de, de este, diríamos, enjambre de sismos que tenemos en San Felipe, uno de 4.5 y el otro también de 4.5, que ya no está en el estado de Guanajuato, cayó en el límite con San Luis Potosí. Entonces, el máximo registrado, la máxima magnitud que se ha medido para el estado por el Servicio Sismológico Nacional es la magnitud 4.5 y corresponde a este sismo del 4 de septiembre que ocurrió a las 4.38 con 24 segundos de ese día. Y es lo más lo máximo medido. Los demás sismos, los otros 51, ocurrieron en un periodo de ocho días también. Entonces, aquí en esta parte de San Felipe se concentra el, prácticamente el 50% del total del estado de Guanajuato. Aquí vemos la distribución de esta sismicidad en, en Guanajuato, ¿no? Lo donde más había era en el sureste, en la zona de Tarandacuao, Jerécuaro Y también vamos a ver ahora estructuralmente, geológicamente me refiero, ¿eh? las estructuras geológicas principales del estado de Guanajuato. En el estado de Guanajuato, pues, consta en principio de dos provincias fisiográficas, que también podríamos decir, sobre todo la del sur es una provincia geológica, ¿no? Que es el eje neovolcánico transmexicano. Aquí lo vemos. Toda esta zona del sur, de esta al sur de esta línea que puse muy esquemática, todo esto ya es el eje, parte del eje neovolcánico transmexicano. Y de esta línea hacia el norte tenemos la mesa central sí que son dos contextos geológicos completamente diferentes y parte de su basamento también es completamente diferente, aunque una parte de la mesa central también eh, coincide con algunas de las rocas que están a profundidad en el égeno volcánico transmexicano, que es el terreno, lo que conocemos como terreno guerrero, ¿no? Bueno, entonces tenemos como estructuras principales, esta falla del Bajío, que limita esas dos provincias que ya mencioné, el Eje Volcánico y la Mesa Central. Y aparte tenemos en sentido noré a suroeste, de noreste a suroeste, desde San Luis Potosí hasta eh, acá al, al sur del estado, al sur de, de Cuerámaro, tenemos lo que conocemos como el graben de Villa de Reyes. Que es normal que el graben de Villa de Reyes está reconocido sobre todo del Bajío, de la falla del Bajío hacia el noreste. Este segmento que estamos viendo aquí con la línea más gruesa hacia el suroeste es únicamente una traza, lo ponemos como traza y punteado porque no está comprobado, no vemos las fallas, pero sí vemos los efectos, por ejemplo, de la sismicidad como en la parte suroeste de esta región, todos los epicentros, bueno, no todos, pero una gran parte de los epicentros, se asocian con esta traza de este grave. Entonces, nosotros decimos hacia el sur, bueno, esto es un poco eh, una interpretación, pero que por estudios hechos en pozos de agua, en prospección de, de, para perforación de pozos de agua, pues a mí me ha tocado ver cómo el nivel estático del agua es diferente eh, dentro de la traza del Graven que fuera de la traza del Graven. ¿no? Se ven diferencias en elevación. Igual en litología se ven ciertas diferencias. no Hacia el noreste tenemos la parte más desconocida y más estudiada del Graven. Que es eh, este graben de Villarres, que es un graben, es una fosa tectónica, es decir, es una fosa que está limitada de, en este caso, por ejemplo, de dos sierras, ¿no? Y las fallas que limitan, las fallas geológicas que limitan a un graben, busan o se inclinan hacia el interior de ese graben, una hacia la otra. Por eso se forma un valle y en este caso, su origen de ese valle, pues es tectónico, ¿verdad? Bien, en, aquí en amarillo tengo todos los epicentros que ocurrieron en los últimos, en esos 12, en esos 8 días, perdón, de, el, de este episodio sísmico de Jarald de Berrio. Y como otra estructura principal y muy importante, es esta que fue definida, por eh, Susana Alaniz y por Ángel Nieto que también están en el centro de Geociencias de la UNAM y que es del sistema de fallas Tasco San Miguel de Allende. Yo ya le agregué por aquí Concepción del Oro, ¿no? Porque prácticamente hasta esta parte norte del país hasta ya termina todo este sistema de fallas. Entonces, estos dos sobre todo, el sistema de fallas Tasco San Miguel y la falla del Bajío son estructuras muy importantes de nivel cortical, ¿No? De la corteza pues terrestre. Y el otro caso, el Graven de Villa de Reyes, también es una estructura importante. Entonces, vemos que los sismos de este episodio sísmico reciente han estado ocurriendo la mayoría de ellos dentro del Graven de Villa de Reyes en esta zona. Y algunos de ellos afuera. En lo que conocemos como un horse pues una un bloque levantado de la de la de la tierra una sierrita pues pero estructuralmente para nosotros es un bloque un bloque levantado entonces ahí han estado ocurriendo algunos sismos igual fuera del graben este otro punto que tenemos aquí está fuera del graben y fuera del estado además verdad en este, en este caso entonces la mayoría de cualquier manera la mayoría de los sismos están asociados al graben de Villa de Reyes. Por lo tanto, lo que pensamos es que el origen de estos de esta sismicidad reciente pues tiene relación con el ajuste de las estructuras geológicas que existen en este segmento del graben. Aquí tengo en esta otra imagen tengo algunas líneas que me ayudan a dividir el graben de Villa de Reyes en varios segmentos. En la parte de noreste se divide en cinco segmentos. Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, y el quinto está hacia San Luis Potosí. Bien, entonces, en donde hemos tenido prácticamente todos los movimientos, pertenece a este segmento del Graven de Villa de Reyes, que es el segmento Jaral de Berrios, o San Bartolo, pues, que es también una de las eh, zonas urbanas fuera de la capital de ese municipio más importantes. Las dos más importantes pues, es Jaral y, y San Bartolo, ¿no? Entonces, este es el segmento Jaral de Berrio San Bartolo, ¿no? En este caso, y es donde ha estado ocurriendo todos estos eh, epicentros sísmicos, ¿no? Bien, entonces, estas estructuras que, bueno, estas líneas punteadas que pongo, de igual manera coinciden con lineamientos estructurales. Entonces, aquí aparentemente se ven como que hay muchas fallas en el, en el estado, ¿no? Pero en realidad estas no son nada, ¿no? nuestra Nosotros vivimos en la corteza terrestre que para el lugar en el que estamos en México está completamente fracturado, ¿no? Déjenme mostrarles... Eh, una imagen de un cartel que presentamos en una en una conferencia internacional hace algunos años y aquí vemos a la mesa central vemos en esta imagen de la izquierda no sé si se alcanza a ver o le hago un zoom un poquito más grande ¿verdad? ahí está entonces, aquí se ve eh, la ciudad de Guanajuato, León, San Luis Potosí, esto ya es todo el centro de México, sí, toda la mesa central, que era una parte de mi área de interés ¿no? en, es, en, ese, en ese momento. Pero igual acá está el eje volcánico en el, la parte sur. Y esto que vemos aquí a la derecha, como eh, dice un otro geólogo, el doctor Juventino Martínez, él dice, bueno, ya te sacudiste los cabellos en la peluquería, ¿verdad? Sí, mira, me puse encima de la, del mapa y ahí me sacudí los cabellos, ¿no? Entonces aquí cayeron todos. Y bueno, este es una, un mapa en donde se muestran todos los lineamientos estructurales que hay en el centro de México. Los lineamientos estructurales, pues es una interpretación que nos permite correlacionar estas líneas con estructuras geológicas, normalmente presentes en el campo, ¿No? Que pueden ser fracturas, fallas, vetas, ejes de pliegues, etcétera, ¿No? Entre otras estructuras, pero principalmente fallas y fracturas, ¿No? Es lo que tenemos aquí, entonces, si pensábamos que el centro de México no está fracturado y que las fallas son eh, raras, o las fallas y fracturas son raras, pues, para nada, ¿No? Nosotros como geólogos estamos más que acostumbrados a tratar con esto y estas son pocas, ¿Eh? porque esto lo genera una escala regional. Si nos fuéramos a una escala mucho más local, pues veríamos que hay muchos más fallas, ¿no? En, en esto lo que hice simplemente fue eh, dividir el centro de México en varios segmentos. Aquí los tenemos. Eh, bueno, me hago un zoom un poco más atrás. Aquí tenemos estos... Estos cuadritos en los que fui dividiendo el centro de México y cada uno, pues, nos da una firma diferente y característica de cada esas zonas en cuanto a lineamientos estructurales. Entonces, aquí ya lo que generan fueron dominios estructurales, ¿no? Y ya nos permiten ver para cada zona qué direcciones principales de estructuras vamos a tener. Y bueno, pues, nos coincide... Muy bien con lo que vemos, con lo que tenemos en Guanajuato, ¿no? Entonces, de regreso a Guanajuato. Eh, aquí es un acercamiento a la parte norte, nada más para que eh, se observe con un poco más de precisión por dónde es la traza de este grave, ¿no? De Villa de Reyes. Aquí está la ciudad de Guanajuato, en el bloque Guanajuato, y tenemos después Villa de Reyes, ¿no? El Graven, y acá tenemos la ciudad de León, la traza del Graven, Irapuato, Silao, y otro, acá está Silao, ¿no? Y todas las demás ciudades de tamaño medio del estado de Guanajuato. Bien, aquí abarcamos toda el área de la mesa central para ver cuántos sismos hay y por qué? y regreso al principio de la plática que decíamos bueno 101 sismos que ha tenido eh, como con epicentro en el estado de Guanajuato son muchos o son pocos bueno para empezar Guanajuato pues está ubicado en una zona de sismicidad baja en baja a media en promedio eh, más bien baja con 101 un sismos no Cito, consideramos el total de los sismos ocurridos en México y registrados por el Servicio Sismológico Nacional que son aproximadamente 230,100 a la fecha, pues 101 sismos pues es el 0.03% aproximadamente, entonces no es no es eh, prácticamente nada, ¿no? Entonces Guanajuato en el contexto nacional es considerado pues de baja sismicidad. Sin embargo, un evento que sobrepasa el 100% que los teníamos, que teníamos en toda la historia registrada en Guanajuato, pues sí son bastantes. Por eso llamamos, bueno, es un episodio extraordinario, aunque son sismos de baja magnitud que han estado entre 3.4 y el máximo 4.5, afortunadamente. En toda la mesa central tenemos 324 sismos, cuya mayor magnitud fue 4.5 registrada. Y en el clúster, macro superclúster de Michoacán, que es el de San Juan Paranca, Utevicutiro, Peribán que se ha estado formando de, entre el año pasado con un enjambre sísmico muy grande que tuvo casi 4,000 epicentros el año pasado durante casi do, un periodo de casi dos meses. Pues eso es súper extraordinario, ¿no? mil sismos comparados con los nuestros de 52 sismos, pues realmente no es, pues ahora sí que somos pequeños comparados con, con estos otros eventos o enjambres sísmicos, ¿no? Y en Michoacán este año se han tenido en este mismo lugar dos enjambres más con un total de casi mil sismos también. Entonces, Guanajuato, pues por eso es considerado baja sismicidad, ¿verdad? Porque no competimos. Con estas cifras tan grandes, que se tiene como una sismicidad normal en nuestro país, sobre todo en la parte sur sureste, digamos desde Nuevo Vallarta hasta la frontera con Guatemala, en la parte sur sureste, ¿no? Y hacia el norte tenemos también un área de gran sismicidad que está asociada a la falla de tipo transformante, de, digamos de una falla con movimiento a rumbo que es todo el sistema de San Andrés. Entonces, Mexicali también está considerado, porque por ahí cerquita pasa, a un ladito pasa eh, la falla de San Andrés, pues se tiene también como un área de muy alta sismicidad. El resto del país, pues prácticamente fuera de la zona de la costa que ya mencionaba en el sur sureste del país, pues no tenemos... Eh, una gran sismicidad registrada hasta el momento y ya se extenderá más el doctor Juan Martín Gómez sobre ese aspecto cómo es muy sensible y cómo es de mucha percepción y de mucha medición también todo esto no bueno entonces por mi parte esto sería todo espero se haya haya sido más o menos claro y si no pues ya seguiremos en la sección de preguntas y respuestas para clarificar un poco más eh, esto que estoy, que he estado comentando Gracias ingeniero, le damos ahora la palabra al doctor Juan Martín Gómez de la UNAM eh, quien nos hablará del modelado, monitoreo e instrumentación sísmica local, regional y nacional. Adelante doctor, por favor. Bienvenido Muchas gracias, voy a, gracias. Voy a compartir mi pantalla Sí Sí eh, no sé si ya la ven ahora ya y sí, bueno ya ahí está ya este bueno muchas gracias por la invitación espero que los datos que les voy a proporcionar sean de interés y de utilidad para ustedes estas imágenes son las que típicamente conocemos de un sismo normalmente la imagen que tenemos es simplemente la, la destrucción y muchas veces esta destrucción la asociamos pues a fenómenos de la naturaleza que no, que no podemos controlar, y eso en parte es cierto. Sin embargo, hay fenómenos que nosotros también podemos eh, causar eh, indirectamente. Entonces, miren, esta, esta pequeña caricatura les muestra cómo es que, se dan los movimientos en la corteza terrestre. Es una simplificación demasiado trivial, pero bueno, eh, tenemos lo que se conocen como acumulación de esfuerzos. Mientras esos esfuerzos se están acumulando, no pasa nada, se observamos deformaciones. Y sin embargo, cuando ya la Tierra no resiste esta concentración de esfuerzos, se da una liberación súbita de la energía, que es lo que conocemos nosotros como un terremoto, sismo o temblor, eh, las tres palabras son sinónimos, no hay diferencia en, en, en magnitud y bueno, aquí es donde empieza todo el fenómeno sísmico para nosotros, después este, ustedes ven aquí en esta otra imagen lo que nosotros conocemos como el ciclo sísmico que es, esta línea roja corresponde a este momento en que se está acumulando la energía, la línea eh, Verde es cuando se, se da la liberación súbita de la energía, la azul cuando todavía hay un periodo de lo que se conocen como réplicas y luego nuevamente este, tenemos la línea roja que eh, corresponde Perdón, doctor, a la no acumulación. se alcanza a ver completa la pantalla. Sí. Se ve la mitad de la pantalla. Sí, algo pasa aquí, déjame ver. Sí, ahí, ahí está ya. Ahí, ahí vemos todo, a lo mejor en la forma de presentación, ¿no? Exacto. Déjeme hacer un uh -huh. momento, por favor, aquí. O no, descomparte y comparte de nuevo toda la pantalla completa. Sí. <coughs> a ver si, si ahora... A ver si ahora sí. Ahí Creo está. Ahí está, muy bien. Y entonces, esta, este proceso se repite a lo largo del tiempo. Desde ese punto de vista, podemos considerar que el proceso es cíclico y alguien podría decir incluso que los sismos se pueden predecir. Bueno, eso ya es cuestionable porque los sismos, eh, estos procesos, llevan miles, millones de años. Entonces, eh, nosotros estamos acostumbrados a medir el tiempo en minutos, segundos, horas, y eso no tiene ningún significado en el tiempo geológico verdaderamente. Eh, después, entonces, las fallas que, que generan estos sismos, pues pueden ser fallas que, que tienen movimientos durante, desde segundos hasta miles de años. Y esta, por ejemplo, es una falla típica en una región del mundo, donde uno diría, bueno, pues no, yo no veo la falla, bueno, pues no la vemos porque no estamos acostumbrados, pero aquí si vemos con cuidado los rasgos, vemos que esta parte que está acá alguna vez fue, estuvo pegada a esta y nos está hablando que esta falla se está moviendo. Tiene un deslizamiento del bloque del sur hacia el noreste y el bloque del norte hacia el suroeste. Pero bueno, el punto como sismólogo para mí es el siguiente. Nosotros tenemos la liberación de energía que está aquí en el extremo superior izquierdo, después esta energía se propaga por el interior de la Tierra en forma de ondas sísmicas y nosotros las que, que estas mismas ondas las categorizamos como ondas de volumen y ondas superficiales. Las ondas de volumen son estas que viajan en el interior de la Tierra y que atraviesan lo que es el manto, el núcleo, etc. Y las ondas superficiales viajan, como su nombre lo dice, por la superficie de la Tierra. Y son las que causan normalmente los, los destrozos, las que puede percibir la gente, etc. Para que nosotros podamos saber qué es lo que está ocurriendo en la Tierra, necesitamos lo que se conocen como sismómetros, que miden las vibraciones de la Tierra que son muy, muy pequeñas. Les estoy hablando que en el lugar donde se genera el sismo, pueden ser variaciones, movimientos del terreno que pueden lleva, llegar a ser hasta de... En el caso de los sismos más grandes, de unos, de unos eh, 10, 15 metros, y en el caso de sismos chicos, de unos cuantos centímetros. Esta información registrada a distancias muy, muy largas, son del orden de micras o de nanómetros, que quiere decir que si tenemos un caballo, un cabello, pues la millonésima parte de ese cabello es la deformación que se percibe muy lejos de la fuente. Entonces, este movimiento del terreno, nosotros lo reflejamos en esto que tenemos aquí, que es típicamente un sismograma. Eh, aquí tenemos el arribo de las ondas P, después en rojo y azul las ondas superficiales, y después lo que se conoce como CODA. Y el punto es que nosotros, para los sismólogos, todo es al revés. A partir de esto que estamos viendo aquí, tenemos que eh, quitar la información que está que, que corresponde al sismógrafo, después eh, conocer la estructura por la que se viajan, propagan las ondas, categorizar el tipo de ondas y hasta el final sabemos dónde, cómo, cuándo y eventualmente por qué, con ayuda de los geólogos, se dieron estos movimientos. En pocas palabras, sin registro, no hay forma de que un sismólogo pueda hacer este, todo, todos estos análisis. Y bueno, este es el mismo esquema, tenemos una, una, una falla, que en este caso es una falla normal, un bloque cae con respecto al otro, la tierra vibra, genera sismogramas y eh, a partir del conocimiento de estas señales, nosotros podemos determinar los, los, eh, la distancia con respecto a cada señal de donde ocurrió el sismo y en el punto donde coinciden estos círculos, porque convertimos la, el tiempo en distancia, pues nosotros podemos establecer dónde fue el epicentro. Eh, en el entendido de que entre más estaciones tengamos, mejor será la localización de esos eventos. Ahora, ¿de dónde viene todo este fenómeno? Bueno, pues viene desde, hay una parte en el, en el, eh, en el continente, esta es, en la, es lo que se conoce como una dorsal eh, medio oceánica, donde sale nuevo material y empuja el suelo marino, hacia los lados en este caso hacia su izquierda y hacia su derecha y va a generar nuevo material y esto va precisamente eh, provocando una serie de, de esfuerzos de fuerzas que se van desplazando en la corteza y en alguna otra parte esta fuerza esta fuerza aquí se separan las dos placas y aquí chocan las dos placas entonces esto provoca que una de la una de las placas subduzca de, debajo de otra, tal como sucede en el caso de México, por ejemplo, esto correspondería a la placa de cocos y esta parte que vemos aquí a la derecha corresponde a la placa norteamericana. Esto aquí lo importante es que genera deformaciones y por eso es que cuando ya la deformación no resiste. Eh, estos esfuerzos que se están aplicando se generan sismos y por eso en el sur de México son la actividad es tan grande. Sin embargo, estas deformaciones se propagan hacia el interior del continente, hacia el, a este, la faja norteamericana, eh, eh, la faja volcánica transmexicana, e incluso más al norte. Pero es, lo que aquí es, es son eventos que llevan algunos años. Pues conforme se va más lejos, evidentemente las deformaciones son más lentas y eso provoca que los sismos que se vayan a generar, pues lleven cientos o miles de años. Entonces aquí tenemos una estructura, por ejemplo, esquemática de la falla de San Andrés, que nace entre la frontera entre México y Estados Unidos, y que continúa hasta Alaska. Esta falla, que, que por alguna razón extraña hay un mito, en méxico que de, pasa por méxico definitivamente no no hay ningún lugar en méxico donde pase la falla de san andrés pero aquí nos dice más o menos todas estas fallas este cómo están eh, configuradas y alrededor de ella vean ustedes se concentra la sismicidad a partir de la información que nosotros de estos epicentros que son estos puntitos en gris este nosotros logramos conocer lo que se conoce como un mecanismo focal y este mecanismo focal corresponde perfectamente a la geometría de las fallas entonces los sismólogos lo que hacemos es obtener esta información modelamos las señales las convertimos en estas estructuras y ya con esto podemos compararlo con lo que los geólogos han hecho y podemos proponer dónde pudo, se pudo haber generado el sismo y cómo pudo haber qué geometría pudo tener ya después los geólogos con la experiencia que tienen pues corroboran si esto es correcto o no el gran problema es que, bueno, pues aquí nosotros estamos viendo las estructuras que llegan hasta la superficie, pero la mayoría de las, las estructuras que están generando la sismicidad en México no tienen esa expresión en superficie como la falla de San Andrés, sino que ocurren a 3, 5, 7, 15, 20 kilómetros, 30 kilómetros. Entonces, ahí es donde se están generando los sismos, pero nosotros no podemos ver que la Tierra se haya desplazado en la superficie de la, de la corteza. En esta imagen ustedes pueden ver lo que se conoce como las, eh, las zonas de ruptura de diferentes sismos y esta eh, figura y este nivel de sismicidad que ahorita lo vamos a ver nuevamente son los culpables de que durante mucho tiempo eh, las estaciones sísmicas se concentraran en el sur de México. Originalmente cuando se inauguró la, la red sísmica de, de, de, de México por el Servicio Sismológico Nacional que la inauguró Porfirio Díaz, este, se tenían dos estaciones en todo el país y había estaciones en el norte. De repente a alguien se le ocurrió que en el norte no temblaba y se llevaron todas las estaciones hacia el sur. Entonces, bueno, pues con base en, es, en, esa, en esa decisión, pues ustedes pueden ver estos puntitos, de colores, cada puntito corresponde a un epicentro, el tamaño corresponde a la magnitud y el color corresponde a la profundidad. Entonces veríamos que, bueno, aparentemente hay poca, esta, este, poca sismicidad de la faja neovolcánica hacia el norte. Esta imagen es de 2011, entonces uno pensaría que, que la decisión que se tomó eh, en la primera mitad del siglo XX, pues fue la correcta. Sin embargo, pues el ser humano se caracteriza precisamente por tomar decisiones incorrectas. Si, si uno, uno analiza el contexto regional y global, pues puede cometer errores garrafales. Entonces, a partir del 2011, eh, empezó a haber una, un incremento de estaciones hacia el norte de México, primero a, a hacia el centro, después en los estados del norte, y actualmente el servicio sismológico cuenta con 57 estaciones regionales para caracterizar la sismicidad que ocurre en el país. Eh, eso también podemos ver aquí en la figura que la mayor parte de las estaciones, que son estos puntos color dorado, pues se se sigue concentrando hacia el sur y sin embargo, a partir de estas estaciones, vean ustedes lo que pasó. Eh, esta imagen que, que la extrajimos entre 2006 y 2016, bueno, más bien corresponde a la sismicidad registrada entre 2006 y 2016, pues muestra un nivel de sismicidad mucho mayor en el extremo inferior derecho que lo que nosotros estamos viendo en el extremo superior derecho. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? A partir de 2006 empezó a temblar más en México, que ese es uno de los mitos que, que más recurrentes en México? No, simplemente que al haber más estaciones como ustedes ven aquí, pues evidentemente es, es la, eh, se incrementa la probabilidad de registrar más eventos. Y lo más importante es que las estaciones cuando estaban muy separadas, evidentemente por su magnitud, no, con, no lo alcanzaban a registrar los eventos que estaban más hacia el norte. Entonces la pregunta es, esta sismicidad que nosotros tenemos del centro del país hacia el norte es más pequeña, es más, es menos importante, es de menos riesgo. Bueno, pues vamos a ver si eso lo podemos, lo podemos contestar. Esta imagen que ustedes están viendo corresponde los lobitos verdes a las estaciones sísmicas que nosotros acabamos, eh, eh, desplegamos este año en el estado de Querétaro y todos estos círculos que ustedes están viendo eh, corresponden a la sismicidad registrada únicamente durante el mes de agosto. Esta eh, red sísmica está de prueba, yo llevo muchos años, 20 años monitoreando esta región del país, pero de una forma rústica, donde, en la cual yo no tenía estaciones eh, sísmicas, simplemente mis, llegaba, ponía mis aparatos en el campo y pues les tenía que poner, echar la bendición para que no se los fueran a robar, este, y bueno, era muy difícil caracterizar la sismicidad. Este trabajo que ustedes están viendo aquí, que llevó un mes, de este, varios de mis alumnos les llevó años poder este, caracterizar todo esto para poder defender su tesis. En eso estábamos precisamente cuando de repente empezamos a registrar en, la, las, en estos triángulos que ustedes ven aquí, eh, sismicidad en el estado de Guanajuato. Entonces, eh, Guanajuato resultó ser la mayor prueba, el mayor reto que hemos tenido porque este, no sabíamos si nuestra red iba a tener la calidad suficiente para registrar este tipo de eventos. Este es uno de los eventos más grandes que hubo en Guanajuato. La, las, las magnitudes pueden variar un poco. Porque todo, todo depende del modelo de corteza, de una serie de condiciones de, de, de sismológicas que nosotros apenas estamos poniendo a punto y aquí, por ejemplo, es, es estos cada cada imagen que ustedes van a ver aquí de estas son lo que se conoce como un helicórter y se obtiene de cada una de estas estaciones. Entonces esos helicórter muestran la historia sísmica de cada día. Eh, entonces aquí, bueno, pues se ve que a la misma hora más o menos tenemos una serie de eventos y todos corresponden a los a los sismos que ocurrieron en Guanajuato, concretamente en a esta, esta parte al noreste de San Felipe, que son estos que ustedes están viendo aquí y aquí están bien ustedes las estaciones sísmicas que tenemos en Querétaro, que por cierto tenemos dos redes diferentes, una de una regional y otra de periodo corto que este bueno, ella ha estado platicando con Juan, que podría ser muy conveniente para ustedes. Entonces pasamos el examen, pudimos localizar esta sismicidad sin ningún problema y eso nos llevó a instalar algunas estaciones en San Luis Potosí. En, en Guanajuato quisimos eh, instalar algunas estaciones, pero no, no logramos coordinarnos con protección civil. En los próximos días estaremos instalando estaciones en esta parte. Ahora, ¿por qué es importante tener estaciones cercanas? ¿Y por qué este, es necesario poner estaciones donde está temblando? Porque, como bien lo mencionó Juan hace rato, bueno, aparentemente en, en Guanajuato pues, ha, ha habido en una, en una semana más de 50 eventos. Pero eso es eventos que pueden registrar las estaciones del servicio sismológico. En nuestras, nuestras redes tenemos más y si ponemos una red local todavía vamos a tener más. ¿Por qué? Porque los eventos de 1, de, de 2, de 2.5 no los va a poder registrar el servicio sismológico nacional. Entonces, a partir de cierto nivel lo registramos nosotros y por eso es importante. Eso quiere decir que la cifra... Que, que dio Juan de los eventos que han ocurrido en Guanajuato, pues es una eh, cifra muy eh, conservadora. Recordemos que hay una historia de 70 años en la cual no se tiene información y eso no quiere decir que, que, que no haya temblado. Y aparte la, los otros eventos son los que pudo registrar eh, el servicio sismológico. Eso quiere decir que conforme nos vayamos acercando al presente, pues aumenta la cantidad de sismos. Bueno, la cantidad de sismos registrados. Y aquí ustedes pueden ver las señales, ustedes pueden decir, ¿cómo saben que es un sismo? Bueno, pues ustedes pueden ver que aquí, por ejemplo, no hay una señal nada extraña, y aquí ya tenemos algunas, ya si los vemos de cerca, los, lo, todos los, lo que corresponde a sismos tienen esta forma, bastante definida. Y esta es la red sísmica que nosotros, eh, la red sísmica permanente de Querétaro, este es el tipo de estaciones que no, actualmente estamos desplegando, esta es la estación de Juriquilla, Aquí tenemos la estación en, en, en San Joaquín, Arroyo Seco, Pinal de Amoles, este, en fin. Eh, y bueno, aquí lo que yo les quiero decir es eh, alguna, nada más este, algunos, eh, algunas precisiones sobre lo que el, sobre el conocimiento. Miren, cuando lo, los sismos, la posibilidad de detectar los sismos eh, depende de la cantidad de eventos que tengamos y de los periodos que se vayan cumpliendo. La sociedad espera esto, que nosotros demos información en cuestión de minutos o segundos y que de, con una probabilidad del 100 por de confianza. Sin embargo, la realidad es que lo que nosotros encontramos eh, para poder nosotros dar una aproximación eh, necesitamos cientos de años es decir cientos de datos este, registrados o miles de datos registrados durante cientos de años y la probabilidad de que nosotros digamos esta es de estructura y aquí va a ocurrir un sismo sobre todo es muy baja de hecho lo que tengo que aclarar es que los sismos no se pueden predecir lo único que nosotros podemos conocer es es establecer la probabilidad de que ocurra un sismo en determinada zona, pero no podemos decir, como bien lo dije al principio de la plática, hora, minuto y segundo en la que va a ocurrir un sismo. Sin embargo, las personas que, le, que les gusta eh, trabajar con cuestiones esotéricas, eh, pueden decir cualquier cosa y si no le atina no pasa nada. Pero lo que diga una persona que se educó en el ámbito científico, con que se equivoque tantito, es tremendamente penalizado. Esta imagen me la pasó Juan. Es eh, un diseño que él, este, con base en una serie de pláticas que hemos tenido, sería muy conveniente para, para el estado de, de Guanajuato tener su propia red sísmica. Nosotros en Querétaro hemos eh, eh, tratado de convencer a los municipios de tener en, los en cada uno de los 18 municipios del estado tener una estación sísmica y sin embargo no se ha logrado hasta ahorita llevamos nueve estación, estaciones sísmicas desplegadas y, y eso bueno pues es porque cuando ocurre un sismo la gente se espanta la gente quiere soluciones inmediatas pero nuevamente cuando, cuando eh, tenemos que regresar a esta imagen si nosotros no tenemos aparatos no podemos decir nada absolutamente sobre lo que ocurre en la región. Entonces, para que nosotros podamos describir lo que está pasando este, eh, en, en cualquier región del mundo, necesitamos eh, ap aparatos que estén monitoreando constantemente el, la, la sismicidad. Eh, y bueno, eh, déjenme nada más... Eh, Eh, por ahí me voy, a, me voy a quedar aquí nada más este y no sé si esta imagen se ve, no, no se ve bueno, este por mi parte sería todo eh, para darle eh, no, no extenderme demasiado y que eh, darle este oportunidad a mi compañera de que explique otras cosas, pero bueno esta imagen que ustedes pueden ver aquí, este nos habla más o menos una una dificultad que hay entre la ciencia y la sociedad. La ciencia es autónoma, es independiente, es neutral, debe tratar de ser objetiva y racional. Sin embargo, en la sociedad el problema es que tenemos ciertos juegos de poder. De poder. El conocimiento se trata de llevar a situaciones que tienen más que ver con creencias que con observaciones directas. En ocasiones es una cuestión de ideología y muchas veces se cuponen en cuestiones eh, se cae en cuestiones irracionales. Y bueno, este, esta, eh, perdón, estaba omitiendo un dato muy importante, que esta, esto no me deja mover, este, eh, a partir de, de, de, de ahora, cada vez vamos a nosotros a escuchar más sobre sismicidad en México, ¿por qué?, porque hay un problema común en ciudades como Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Acapulco y les puedo decir que casi todas las ciudades más importantes del país y cuál es que eh, el ser humano no puede vivir sin agua. El punto está en que para poder eh, eh, obtener esa agua hay que hacer perforaciones y extraer el agua de pozos. Esos pozos están generando abatimiento de los mantos freáticos y por consecuencia eh, que eh, al comprimirse parte de la corteza se están reactivando eh, varias de las fallas que normalmente habían sido consideradas como extintas en cuanto a su movimiento. Entonces tenemos varios fenómenos, unos que provienen de la acumulación del, de, de los esfuerzos y otra por fenómenos inducidos como este la, la extracción de agua. Entonces, hasta aquí mi presentación eh, voy a tener que apagar mi micrófono. Eh, porque te, tengo un problema en la casa, se detectó un se detonó. Mi una alarma y tengo que apagarla ahorita, pero bueno, yo hasta aquí. Ah, creo que se cortó. Se fue la luz. No, todavía, todavía, pero viendo. si te escuchamos bien, eh, sí. Bueno, este, yo ahorita ya no los veo, no sé qué pasa con, con, con este, con esto, eh, me voy a salir, voy a tratar de regresar. Sí. Porque no puedo yo verlos absolutamente para, para nada. Este, muchas gracias y ahorita le, le vamos a dar la palabra a nuestra compañera Carla Piñón quien nos va a hablar de la importancia de las, de las atlas, de los atlas municipales para la gestión integral del riesgo. Y, y luego vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas a los tres panelistas. Muchas gracias, Carla. Bienvenida. Gracias y muchas gracias al doctor y al, al ingeniero Dovarganes que están con nosotros ilustrándonos y educándonos acerca de esta parte de los sismos. ¿Voy a permitirme compartir pantalla? Adelante. Ok, ahí ya pueden observar, ¿verdad? No. Todavía no. Ya, ¿Sí? ya. Ah, perfecto. Perfecto, entonces. Eh, bueno, eh, yo les voy a platicar un poquito acerca de la importancia de los atlas municipales para la gestión integral del riesgo va muy asociado a la parte de la sismicidad o de los eventos sísmicos extraordinarios que hemos tenido en las últimas ocasiones. Esa fotografía, no se asusten, no es de aquí, sin embargo, sí es de Planepantla, derivada de los últimos sismos de la semana pasada. Desafortunadamente, pues hubo pérdidas de materiales y lo más triste es que hubo pérdidas de vidas, varios menores estuvieron ahí, eh, pues bajo, los, los, bajo estos derrumbes. Eh, pues la importancia de tener eh, atlas municipales es justamente para esto, para ver qué se puede hacer, cómo se puede gestionar este riesgo, cómo se puede evitar estas pérdidas tanto de vidas como materiales. Ha habido eh, los antecedentes, pues son realmente en México estamos en pañales para ver esta cuestión de, de la gestión del riesgo, aparte apenas a partir del 2000, del año 2000 se empezó a definir eh, la metodología del riesgo no se ponían de acuerdo en que entre lo que sí era un riesgo y lo que no al día de hoy ya tenemos una guía para la elaboración de, de atlas de, de, nacionales de riesgos tenemos también eh, desde los objetivos del desarrollo sustentable y otros marcos y otros convenios para la reducción de riesgos de desastre los cuales no son obligatorios estar en esos convenios cada país cada cada eh, país pues sí hace lo que tiene la decisión de, de, de entrar en esos convenios o no, dependiendo de, de, sus, pues de, de, de su capacidad, ¿no? sobre todo de su capacidad económica. Recordemos que sobre todo para México y Latinoamérica, pues existe mucha desigualdad si lo comparamos con países desarrollados como Canadá o Estados Unidos. Entonces, eh, estos eh, instrumentos nos dicen que la responsabilidad debe de ser compartida con los gobiernos locales con el sector privado y con la sociedad. Eh, en cuanto a los gobiernos locales, me voy a enfocar en el municipio de Guanajuato, pues porque es donde estamos. <risa> el programa municipal de gobierno, el de 2018-2021, eh, pues tiene contemplado el control de riesgos y nos dice que dentro de sus objetivos, pues era establecer e implementar el efectivo monitoreo de un atlas de riesgo del municipio de Guanajuato. Nos dice en, el, en la línea estratégica 1.4, en el objetivo 1.15, que van a actualizar el mapa, el Atlas de Riesgos. Nos dice que van a difundir la información de este mapa y que van a tener programas preventivos del riesgo. También nos dice acá más abajo, en la meta 1.16, que van a elaborar el Atlas de Riesgo. Entonces, no sé si lo van a elaborar o lo van a actualizar. Eh, dice que van a copiar información y van a implementar un programa de mon monitoreo de riesgos. Eso es lo único que nos dice el programa de gobierno municipal acerca de los de los atlas de riesgo. Y bueno, vamos a definir primero qué es un atlas de riesgo para saber qué es lo que qué podemos esperar de nuestro excelsísimo alcalde, ¿verdad?, pues bueno, un atlas de riesgo na nacional es un sistema integral de información sobre los agentes perturbadores, los daños esperados, resultado de un análisis espacial y temporal sobre la inter interacción entre los peligros, la vulnerabilidad y el grado de exposición de los agentes afectables. Eh, por ley tenemos este, la ley también de General de Protección Civil, en el artículo 86 nos dice que estos instrumentos Deberán ser tomados en consideración por las autoridades competentes para la autorización o no de cualquier tipo de construcciones, obras de infraestructura o asentamientos humanos. Entonces, podemos observar que va muy de la mano con la cuestión del ordenamiento territorial. En el artículo 84, la misma ley de general de protección civil nos recomienda, nos dice que eh, se considera un delito grave la construcción, edificación, realización de obras de infraestructura y asentamientos humanos que se lleven a cabo en una zona determinada sin, elab sin elaborar un análisis de riesgo. Esto es desde el nivel federal, como las leyes generales nos definen cómo son los atlas de riesgos. Ahora, desde el Reglamento de Protección Civil del municipio de Guanajuato, su artículo 3 nos dice que para los efectos de este reglamento se entiende por atla municipal de riesgos un sistema de información geográfica actualizado, ahí se los puse con los negritas y amarillo, que permite identificar el tipo de riesgo a que están expuestos los servicios vitales, los sistemas estratégicos, las personas, sus bienes y su entorno. Sabemos que existen dos tipos de fenómenos de, de acuerdo al, al CEPRADET. Nos, y a muchas cuestiones, a muchas bibliografías nos dicen que hay dos, dos, dos vamos a tomar como guía el plan eh, nos, nos dicen que es eh, los, los fenómenos de origen natural, que pueden ser geológicos, hidrometeorológicos y, y los químicos tecnológicos, pero esos son más antrópicos, entonces aquí hay un error. Y los fenómenos de origen antrópico, que son los sanitarios ecológicos, los socioorganizativos -organiza, socio y los químicos tecnológicos, aquí hay un error en esta diapositiva. No es mía, es del superadome. Este, ok. Entonces, la ley de protección civil para el estado de Guanajuato nos dice que eh, ellos son los encargados de implementar acciones de mitigación, auxilio, restablecimiento para la salvaguarda de las personas, sus bienes, el entorno, etcétera También se supone que la protección civil de aquí del municipio, pues tendrá que garantizar la participación social eso es muy importante, en materia de protección civil, durante, fíjense nada más, la elaboración, ejecución y evaluación de programas para que las acciones de los particulares contribuyan a alcanzar los objetivos y priori prioridades establecidos por dichos programas. Entonces, se supone que debe de haber una comunicación eh, pues directa con los ciudadanos y tenemos que estar bien, eh, pues, informados de lo que ellos están haciendo, de lo que está sucediendo y así es como debería de funcionar ¿no? en un mundo utópico. Bueno, vamos a ver qué es un riesgo. un riesgo. Un riesgo es el daño o pérdidas probables que puede existir en una región. Esto se determina multiplicando el peligro por la vulnerabilidad por los, por los sistemas expuestos. Hay toda una ciencia detrás de ello, pero de manera muy general, el peligro es la probabilidad de ocurrencia de un agente perturbador potencialmente dañino de cierta intensidad durante cierto periodo y en un lugar determinado, y el potencial va de cero a uno. Eh, la vulnerabilidad es la susceptibilidad o propensión de un agente afectable a, subir, a sufrir daños o pérdidas ante la presencia de un agente perturbador. Este, esto está determinado por factores físicos, sociales, económicos y ambientales. Y el, el sistema expuesto es la cantidad de personas, bienes, valores, infraestructura y sistemas susceptibles a ser dañados o perdidos. Entonces, más o menos todo este conjunto de elementos interaccionan entre sí para darnos el riesgo, qué tanto riesgo tenemos. Entonces, para la evaluación del riesgo necesitamos contar con cartografía base. Nuestra base debe de ser la cartografía. Necesitamos un fenómeno perturbador. Llámele huracán, inundaciones, sismos, cualquier fenómeno, algún derrame de, de alguna presa de jales, por ejemplo. Eh, cualquier fenómeno perturbador. El, el peligro, medir el peligro, cuánto es el tiempo de ocurrencia, el periodo de retorno también de ese evento... Y la vulnerabilidad, la vulnerabilidad pues la medimos a través de las intensidades y, de, y eh, sí, de, la, de la intensidad. Es decir, por ejemplo, si tenemos una inundación, pues medimos la intensidad de lluvia. La magnitud de la lluvia es diferente, la magnitud sería, por ejemplo, el tirante hidráulico de la inundación. ¿no? En caso de, de los sismos, pues se puede medir, por ejemplo, la aceleración del terreno como para la vulnerabilidad. No se mide en sí la magnitud, la magnitud sería por pues la magnitud sísmica que hay, es, es diferente. Okay, entonces, los objetivos de los atlas de riesgo municipales son para identificar fenómenos perturbadores, para generar mapas de peligro, eso es muy importante, por sismos, inundaciones, inestabilidad de laderas, flujos de lodo, peligros químicos, incendios forestales, etc. También es una herramienta muy importante para coayudar a las autoridades en los tres niveles y a la sociedad en la adecuada toma de decisiones ante la ocurrencia de, fe, de algún fenómeno perturbador. Nos sirve también para planificar y proteger el desarrollo de la infraestructura, toda esa infraestructura que cuesta tanto y que nos endeudan tanto. Imagínense un museo de las, de las momias sobre una ladera con cuánto será su pendiente. Quién sabe, necesitamos ver el estudio, que, el estudio de, riesgo, de riesgo que se requiere, como nos decía la ley, ¿no? de riesgo que no está, por cierto, pero ya aprobaron ya, ya el, el endeudamiento. También se necesita tener un soporte técnico para la implementación de acciones de prevención o, propone, o proponer medidas de mitigación. Y pues estos atlas de riesgo municipales deberían, en un mundo utópico, involucrar a todos los actores de gobierno, a la sociedad, para que también la retroalimentación de la sociedad, acuérdense de la ciencia popular, este, pues también se alimenta el sistema de atlas de peligros de riesgos. Y pues la, la manera, algo que no tenemos nosotros como mexicanos, es el fomento a la cultura de la prevención, ¿no? Estar siempre prevenidos. Bueno, en algunos estados y en algunas ciudades en las cuales sí hay, por ejemplo, eh, cuestiones donde hay sismo, sismos muy recurrentes, ellos sí hacen sus, pues, toda esta cuestión de, de simulaciones y cosas así para poder, de estar más preparados. Pero nosotros en general en Guanajuato no estamos preparados. Ni ¿no? nos reportan qué es lo que está pasando. ¿no? Eh, bueno, eso ya lo vimos. Ahora, les voy a presentar unos ejemplos de lo que tenemos. En el atlas de riesgo que nosotros tenemos, bueno, no aparecen, no, no está dentro. Guanajuato, en, si se meten al, al Sistema Nacional de Atlas de Riesgos. Los únicos municipios que tienen atlas de riesgo son León, Irapuato y San Miguel de Allende. Guanajuato no tiene. Guanajuato lo único que tiene son algunos eh, fenómenos hidrológicos y químicos identificados. Y es todo. Y digo algunos porque no están. Vamos a poner el ejemplo de la explanada del Teatro Cervantes. Esta explanada está determinada como peligro por inestabilidad de ladera y y deben la recomendación que se hizo cuando se que es, cuando se hizo este estudio fue que pusieran señalética informando a la población que era una zona de derrumbes. Esto se hizo en el 2014. de qué nos habla eso? De que los atlas de riesgo municipales están desactualizados. Y ayer me dio la tarea de ir a buscar la señalética de zona de derrumbes y qué creen que no está entonces nos damos cuenta de las omisiones de la, del municipio y de los encargados de protección civil porque se supone que ellos están en conjunto con el ayuntamiento trabajando para que estos temas estén pues cubiertos, ¿no? Y pues no están. Entonces aquí vemos eh, la pendiente, es una inclinación de 51 grados, es una altura de más o menos 25 metros y ustedes pueden ver ahí cómo están las casitas en el voladero. Ahí ya trataron de hacer unos arreglos, concreto lanzado, un poquito de eh, eh, tubos para, para sacar el agua, pero pues ¿será suficiente? ¿Quién sabe? Porque pues como no nos informan, no sabemos y como no hay registro de ello, pues no sabemos. Ok, aquí era lo que les decía, la cobertura de atlas municipales se meten al sistema del CFRE y únicamente aparece Irapuato, León y San Miguel de Allende. Guanajuato no estamos. Entonces... Señor Alejandro Navarro, en su tercer informe de gobierno, pues queremos saber qué pasa con este compromiso que tenía de la actualización del Atlas de Riesgo. Por otra parte, vámonos al Cerro del Meco. El Cerro del Meco, no sé si es ubican, es en Pastita. Tome esos ejemplos porque son los dos que existen, eh, como que hay estudios geológicos. No, en el de la, no tanto en el de la explanada del Teatro Cervantes, no hay mucha información, en este sí hay un estudio del Servicio Geológico Mexicano. Y el Servicio Geológico Mexicano clasifica eh, varios bloques, determinan que hay un peligro alto de caída de bloques para la zona sur, suroeste de Pastita. O sea, toda esta zona de aquí podría verse afectada por eh, la caída de bloques. ¿Qué se ha hecho al respecto? Pues se puso esta... Déjenme ponerles el... Ahí está. Aquí hay como una barrera de gaviones que se puso en el 2010 y que con eso pretenden cubrir a la población de bloques de más de 3 metros cúbicos eh, que pueden desplazarse y pueden tener tanto volteo como desplazamiento. Eh, vemos que hay mucha... Eh, esto es a lo largo de los años, en el 2003... 2004 cuando se hizo el estudio, 2005 seguía creciendo, en el 2004 el estudio decía que una de las maneras de mitigar era evitando eh, la cuestión de los usos de suelo, no permitir que los asentamientos humanos se establecieran ahí, pues siguió creciendo y creciendo y siguieron poniéndose las casitas por ahí, 2007, 2008, 2009, hasta el 2010 que construyeron esto, esta, estos gaviones, pero sin embargo ya estaba fuera de control toda la parte urbana, del, eh, toda la parte de la expansión urbana. Entonces nos, vemos, nos damos cuenta ahí, pues, de toda la negligencia que hay por parte de los ayuntamientos en cuestión de la gestión del riesgo. Eh, también eh, llegamos a, a la actualidad y pues podemos ver que, que sigue creciendo, sigue sigue creciendo, ya se ven incluso a la altura de, la, de estos gaviones, ya se ven casitas. Entonces, pues, eh, no sirve de mucho o no se está poniendo demasiada atención porque si bien la mitigación puede ser llevada por, a través de medidas estructurales como estas obras de protección, eh, también pueden ser llevadas a través de medidas no estructurales como la regulación del uso del suelo y no se está dando. Entonces, de aquí es la urgencia de un plan municipal de ordenamiento ecológico territorial que tenga los elementos necesarios para poder de determinar nuestras zonas de riesgo, nuestras zonas de peligro y que no se permitan los usos de suelo en esas zonas habitacional. Eh, ¿no? Aquí podemos ver en la actualidad cómo está, era lo que, les, lo que les decía hace ratito. Esta es la barrera que está aquí de los gaviones y aquí están las, las casitas que ya van por encima. Esta foto es de en la mañana. Aquí hay otra de los gaviones y estos son los bloques que pues, pueden caer en cualquier momento. Esta es la cima del cerro este, y, y todo pues, va directo a, a Pastita. Estos solamente son dos ejemplos de, la, de los riesgos que podemos tener. Entonces, ¿qué es lo que nos falta en el municipio de Guanajuato? Pues nos falta que nuestro excelso presidente nos cumpla que va a existir un atlas de riesgo, que va a existir la actualización del atlas del, de riesgo. En el 2019, me parece, hubo un recurso por parte de Sedatu el cual se les entregó a los municipios para la actualización del mapa de riesgos. Entonces, queremos, queremos ver resultados, queremos ver dónde está esta actualización, que no nos den todavía estudios, que no aparezcan estudios del 2004, porque esos presupuestos pues, ya fueron antes, ¿no? Queremos ver qué hicieron con ese dinero que se les otorgó en el 2019 y cómo los aplicaron a la cuestión de mitigación y de gestión de integral de riesgo. También este, que necesitamos en el municipio pues un programa de reducción y gestión del riesgo, necesitamos el monitoreo de desastres y pérdidas y la revisión de planes de contingencias, tanto estatales como municipales. Eh, también debe de haber una mayor apertura para la sociedad, para la percepción del riesgo, porque si bien la ciencia, como bien nos decía el doctor Gómez, la ciencia es exacta, la ciencia es objetiva, la ciencia tiene muchas bondades, también la ciencia ciudadana puede apoyarse eh, puede, pueden, la ciencia puede apoyarse de la ciencia ciudadana para, para identificar todas aquellas zonas que mucha gente a veces no conoce o los encargados de protección civil o de desarrollo urbano no conocen y la gente sí porque son las que experimentan en el territorio. Entonces nos falta mucho para hacer, nos falta muchísimo todo lo que la, el reglamento de, general de protección civil marca, sistemas de información, mapas de peligros, mapas de susceptibilidad. Inventario de bienes expuestos, cuántas casas se verían afectadas si caen esos bloques del Meco, cómo serían, cuántas vidas, cuántas vidas, pérdidas de vidas se esperan, o cuántas se podrían salvar si se hace una gestión adecuada. El inventario de vulnerabilidades, eh, pues los mapas de riesgo y los escenarios también de riesgo. No tenemos nada de eso en el municipio, está muy escueta la información que nos dan, y pues sí, en este... ...tercer informe de gobierno que viene, pues sí, sería bueno pedirle resultados a nuestro presidente municipal. Eh, por, por otro lado, eh, voy, a, voy a compartirles, este es el estudio, si ¿Sí alcanzan a ver esta diapositiva, a ver, les voy a compartir esta, este es el estudio que se hizo de, por parte del Servicio Geológico Mexicano en el año 2004, de hecho le ponen aquí, le quitan el año, pero ahí, rascándole, pues ya vimos que es del 2004 porque usaron, de hecho, la, la guía de de sol ay, perdón, la guía de Cedesol para, para, este, para este estudio del Cerro del Meco. Eh, voy a dejar de compartir ese y les voy a mostrar algo que también viene dentro de la cuestión de gestión integral del riesgo y que tal vez deberíamos de tener en consideración o deberían de tener en consideración pues nuestras autoridades, no sé si han pasado por los túneles, pero por ejemplo, esto es de anoche y, y llueve más adentro que afuera. Entonces, eh, bueno, pues este nada más una... Eh, una pequeña muestra de las cosas que tenemos, ya, ya no me alcanzó el tiempo para ponerles todos los fracturamientos que existen, por ejemplo, en la zona del Cerro de Sirena, los deslaves que están en la zona de las, eh, de, a, detrás de la presa de San Renovato, también los bloques y los volteos que hay en la zona de la bufa, los deslaves de las curvas peligrosas, en fin, tenemos muchísimos puntos de riesgo que no están mapeados, que no están contemplados, y que aquí lo más curioso es que en el atlas de riesgo o lo que sube la Secretaría de Seguridad Pública, ni siquiera contemplan zonas de fracturamiento en los túneles. Y eso es muy ridículo porque, no me dejará mentir el ingeniero Dovarganes, pero esta, estas infiltraciones normalmente suceden en zonas de debilidad como juntas, fallas y fracturas. Entonces, con eso termino mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, este, Carla. Eh, no, no sé quién de los compañeros quiera intervenir para hacer cuestionamientos o aclaraciones o posicionamientos eh, personales. Ja Carlos, por favor. Gracias. Pues ha, ha sido bien interesante la, la, la charla realmente, porque nos deja muy en claro toda la parte de sismicidad. Eh, queda claro primero que necesitamos una red sísmica en Guanajuato. Digo, es, es, es evidente esto y, y, en, y, y por lo menos en los principales municipios debería de, debería de tener esto como, como ha platicado precisamente el experto en estas, en estas cuestiones. Pero luego también paso a un asunto muy importante de Guanajuato, la, la condición de Guanajuato capital, que están todas las casas en las laderas de los cerros. Los eh, temblores se están sintiendo, eh, por ejemplo, en el lugar donde vivo, eh, del lado norte del fraccionamiento, que es muy chiquitito, todos sintieron el temblor del lado sur. No sentimos el temblor por alguna cuestión especial, no sé, eso nos lo podrán decir ellos. Pero en Valenciana se, se sintieron fuertes también los temblores. Y aquí hay dos cosas importantes. Primero, la seguridad de las casas, porque a ver, se da el sismo, pero nosotros, los que hemos vivido en México, este, pues conocemos muy bien toda esta parte sísmica y, y, y pues ya sabemos este, correr y cuidarnos cuando hay sismos, sobre todo el tamaño de, de los que hay en el Valle de México, pero eh, aquí en Guanajuato no estamos acostumbrados a eso, y menos en la ciudad de Guanajuato, León es otra cuestión, Irapuato, en fin... Pero pues aquí con lo que nos está diciendo Carla, aparte con, la, con los problemas que puede haber en los cerros, en fin, el asunto se pone muy peligroso, por un lado. Y por el otro, somos ciudad patrimonio de la humanidad y tenemos, tenemos eh, edificaciones antiguas que cuidar, muy importantes. Entonces, aquí vendría todo lo que es normatividad de construcción y toda la parte relativa a cuidar todos esos monumentos desde la universidad, eh, la basílica, el Teatro Juárez, eh, la calle subterránea, eh, los túneles, eh, y eso pues, parece que lo damos por, por descontado. Esto, esto viene porque todo está, a ver, como abogado se los digo y especialista en cuestiones municipales, el 115 Constitucional dejó por fuera en, en, la, última, en, en la última gran, gran, reforma que se hizo en 1999, dejó por fuera todo el asunto de los servicios de emergencia. No están como un servicio municipal a diferencia de eh, Estados Unidos. Como sabemos, en Estados Unidos esos servicios son los primeros servicios que dan las alcaldías, que dan los county. O sea, nadie se debe de morir por falta de, de, de asistencia. Ante esta situación nosotros no tenemos eso, nosotros, esta cuestión que es la esencial para cualquier comunidad, eh, está olvidada y dejada a, a, una, a una, una asociación eh, altamente benéfica como ha sido la, la Cruz Roja, eh, algunas cuestiones de bomberos, pero todo, todo, todo es así, chiquito, mal hecho, porque no hay... Eh, presupuestos municipales serios para enfrentar eso, como lo vemos en Estados Unidos. Eh, este debería de ser el primer servicio que deberían de dar los municipios. Ya cuando se se pusiera eso, los atlas de riesgo pues, vendrían solitos en automático. El asunto de sismicidad estaría ahí presente. En cualquier momento, porque sería muy importante para cualquier comunidad, entonces esto hay que hacerlo afuera, porque ya no está, en, no está visto eh, directamente en, en, en los servicios que presta el municipio. Eh, el de protección civil, pues es un. es, es también un servicio eh, que no está considerado como uno de los vitales de los municipios, verdaderamente con una visión este, muy, muy, muy, muy cerrada, muy obsecada ¿no? Entonces, este es el problema, pero aquí nos están abriendo la puerta, nos están dejando observar la problemática que hay, y pues la verdad es que es como para asustar a todos. No sé qué nos digan los expertos. Sí, gracias, Carlos. Si alguien quiere contestar a, a esa interrogante de Carlos... Bueno, ahí está. A ver, eh, eh, Lolita quiere hablar, creo que... sí. Lolita, sí. Hola, ¿qué tal? Nuevamente. Muchísimas gracias a todos, maestro Juan Gómez, a Juan Dovarganes, ingeniero, y a nuestra compañera Carlita Piñón. Excelente explicación. Pero yo como no conozco de todo esto, no soy geóloga, soy licenciada en educación preescolar, nada que ver con, con esto que deberíamos nosotros también como, como maestros conocer este tipo de riesgos que existen en cada una de nuestras ciudades y sin embargo, pues no, no lo tenemos este, estudiado, ni siquiera a veces conocemos las situaciones. Dos cosas, dos, dos preguntas. Una, <coughs> Guanajuato nunca había sentido y yo lo sentí. Nunca había sentido un temblor. Y yo lo sentí en esta ocasión a las nueve y media de la noche. Este, vi cómo se, sembraban las, se abrían y se cerraban las puertitas de mi armario y se sentía el, el temblor que yo, la verdad, yo dije, no, esto no es un temblor. Hasta que me dijo mi marido, sí, sí, está temblando. Yo jamás había sentido un temblor, no he estado en, en ciudades donde... Yo siempre he vivido en Guanajuato y no me ha tocado, jamás me había tocado un temblor. Yo quisiera saber a qué se debió que en esta ocasión sí se sintiera. Esa es una. Y la otra, qué tanto es cierto, porque bueno, ya por lo que están explicando y todo y, y lo que más o menos este, he escuchado y he visto en las noticias, que no está creciendo un volcán. Porque esa fue una de las, de las cuestiones que, que alarmó mucho a, a la ciudad de Guanajuato y no nada más a nosotros los guanajuatenses, sino en varias otras ciudades que decían que estaba naciendo un volcán en San Felipe. Me gustaría mucho que me, me pudieran contestar estas dos, dos cuestionamientos. Eh, por favor, muchas gracias. Ingeniero Eduardo sigue por favor. Sí, les cedo después la palabra a, a, a Martín también. Digamos, sí, cómo no. Para que él continúe con esta parte. Bueno, pues una, una respuesta, Comparto un pantalla, ¿eh? Una respuesta precisamente a por qué no se siente o si se siente, pues la doy yo y otra parte la va a dar. Eh, Juan Martín, porque él también tiene eh, otras perspectivas también, en, en este caso, ¿no? Que nos ayudan al, al, a esta respuesta, ¿no? Del ¿por qué sí, por qué no? Digo, geológicamente yo podría decir los sismos que ocurren directamente relacionados a la subducción de la placa de Cocos o de la placa Ribera Abajo de la placa de Norteamérica, que es la trinchera, o lo que ya comentábamos, la zona que está de, de Nuevo Vallarta, hasta en la frontera con Chiapas, ¿no? Los sismos que ocurren en toda esa franja, en toda esa trinchera, directamente relacionados a la subducción, al proceso, afortunadamente no los sentimos en Guanajuato, excepto en construcciones que hayan sido hechas sobre sedimentos sin consolidar o sobre rellenos que hayan tenido que rellenar y construir encima. En esos casos se podría sentir, y de hecho, en el en, hace algunos años sintió las, <coughs> las personas sintieron temblar en el INE y en el Poder Judicial de la Federación, en el Poder Judicial, aquí que está en la, por la caseta de la entrada a la ciudad de Guanajuato, únicamente sintieron en el tercer piso, si mal no me acuerdo, y de uno de los edificios únicamente, que tenía esa característica de una parte que estaba sobre un relleno. Entonces, los sismos que vienen del Pacífico, afortunadamente no los sentimos. Ya sea por la direccionalidad o ya sea por que la falla del bajío que está aquí presente es una estructura importante y que de cierta forma, no sé, deflecta o la discordancia ayuda a disminuir el paso de las ondas hacia la mesa central. Esa podría ser una, una de las respuestas, aunque también... En la zona de San Miguel de Allende sienten los sismos en ocasiones, ¿no? De ese, de provenientes del Pacífico. Pero también San Miguel está en la zona de la, del sistema de fallas Tazco San Miguel. Entonces, también por eso podía ser que ahí es más probable que se sienta que en el resto de, le, de la parte norte del estado de Guanajuato. Y este en este caso lo sentimos porque los sismos ocurrieron en la mesa central y nosotros estamos en ese mismo macro bloque y no importaba si eran fuera o dentro del graben pero lo sentíamos. Sentimos más obviamente los de mayor magnitud que ocurrieron fuera del graben de Villa de Reyes. Eso sí, lo sentimos y pues yo comentaba a mí lo que más me impresionó de los sismos de... 4, 4 y 4, 5 que sentimos, eh, el último de ellos fue ese de la noche, el domingo en la noche, si mal no me acuerdo, a las 9.30, 9.31 de la noche, algo así, y lo más impresionante no fue la vibración en sí misma, porque la sentimos como de alta frecuencia, ¿no? Y vibró muy, muy, muy rápido y muy la energía se gastó, pues, en, en, en esa frecuencia de esa vibración. Pero lo más impresionante que, que digo es el sonido, ¿no? El sonido tan fuerte que escuchamos. Entonces, obviamente si en Guanajuato tuviéramos un sismo o se sintiera la vibración de un sismo de, en una magnitud de seis o más, bueno, pues entonces sí tendríamos un muy alto riesgo de bloques caídos, tendríamos un riesgo incluso de construcciones caídas, ¿no? Sobre todo porque están en laderas con pendientes muy fuertes, ¿no? De más del 20%. Entonces, eso agrava la situación. Y sabemos que la, el tipo de cimientos que tenemos, pues es, va montado el cimiento sobre la roca, ¿no? En muchas de las construcciones. Entonces ante una vibración y se mueve como una criba el piso, pues la casa va a pegar micro brinquitos y se va a deslizar o podría tener potencial de deslizamiento en un momento dado, ¿no? Esto me recuerda nada más como anécdota del sismo de 1960 en Chile. Leí hace muchos años un libro que me regaló en Paz del Cáncer el doctor Gerardo Sánchez Rubio sobre... El sismo en Chile, deja un tasif, un sismólogo, vulcanólogo, todo, ¿no? Que escribió en aquellas épocas y una montaña completa, un cerro completo, se movió, kilómetro y medio se desplazó por el efecto criba y no se le rompió ni un plato a esa casa. Entonces, digo, impresionante las descripciones que, que vienen en ese libro, es de formato chiquito. Y increíble muchas cosas, ¿no? Que se relata ahí. Pero pues, estamos en Chile ante sismos, pues, de magnitud nueve, ¿no? Entonces, es lo más fuerte que se ha sentido casi en la historia de, de la humanidad, ¿no? Lo más que se ha registrado. También aquí hago esa aclaración, ¿no? Registrado. Y en cuanto a lo que comentaba Carlos Arce... De los riesgos, pues es es, es esto, ¿no? Es, es esto mismo en el sentido de. Pues sí, se tienen que tomar medidas, ¿no? No esperaríamos para un episodio de este tipo y para una estructura como la del Graven que llegáramos arriba de una magnitud 4.8 o un máximo de 5, ¿no? Sin embargo, pues en geología no hay nada escrito y si un bloque está acumula, acumulando mucha energía o demasiado energía y no se mueve, pues la respuesta elástica va a ser muy fuerte y vamos a sentir un sismo. Podríamos llegar a sentir un sismo grande en un futuro indefinido, ¿no? En una fecha indefinida, pues no no se puede predecir esto, ¿no? No no tenemos tampoco le hacemos a la a la esfera de cristal y esas cosas, ¿no? Entonces trabajamos con números y datos existentes. Bien, entonces le cedo la palabra para que continúe con este tema y desde otro, otros puntos de vista al doctor Gómez, por favor. Sí, gracias. Bueno, aquí en el caso de la de la sismicidad de Guanajuato, lo que lo que percibieron que de hecho percibieron los dos fenómenos, algunos, no todos, pero este uno uno cercano y otro otro lejano, lo que yo he, he He visto, he eh, podido comprobar, porque yo viví el sismo del 85, es que cuando el sismo es lejano, nuestra preocupación es la forma en que se está moviendo el piso. Eso crea toda una angustia eh, y además la, las casas tienden a crujir por toda este, esta energía tan grande que llega a una zona. En el caso de los sismos eh, locales o regionales, la gente presta más atención no al movimiento, sino a lo que escucha. Finalmente se detonan los, lo, lo, los sentidos que nosotros, este, pues que el ser humano tiene. Y entonces eh, la gente describe que abajo hay como un animal que se mueve, este y que eh, o que hubiera un camión que estuviera vaciando piedra, ¿no? de cualquier forma, cualquiera que sea el fenómeno, para alguien que no ha sentido un sismo es terrible y es espantoso entonces eh, esa parte eh, sí se tiene que tomar en cuenta porque la gente necesita saberse segura de dónde vive eh, de, de la construcción que tiene y además, eh, como Carlos mencionó, poder reaccionar ante los fenómenos al momento que están ocurriendo ahora bien eh, al principio Juan presentó una, una figura eh, donde se mostraban, hablaba de, de que se había dejado caer todo el pelo sobre, una, sobre la hoja y ahí están todas las estructuras que ellos pudieron medir que son miles, pero donde están ocurriendo los sismos es en el interior y como bien mencioné, esas son estructuras que no podemos ver, pero no son muy diferentes a lo que ustedes vieron en la figura de Juan. Entonces esas esas esas estructuras, esas fallas se movieron y son las que provocaron los sismos. Entonces, ¿qué, por, qué, ¿Por qué? ¿Por qué se movieron? Pues porque algunas estructuras ya pasaron los mil, dos mil, los cinco mil años que se tenían que cumplir para que se liberara la energía. Eh, otros, a lo la mejor, la, la energía se acumula cada 500 años y ya cumplieron sus 500 años, etc. Entonces, alguien, alguien diría, bueno, pues si tiembla cada, cada, cada 10.000 años, pues entonces, nos, ¿por qué nos preocupamos? Los, eh, eh, el siguiente evento va a ocurrir en 10.000 años. Sí, pero estoy hablando de una sola estructura, o de dos, o de veinte, pero son miles. ¿Qué quiere decir? Que mientras una estructura eh, libera la energía, y va, va a pasar mucho tiempo para que para que vuelva a suceder lo mismo. Otra está llegando a su proceso y otra está empezando y otra está a la mitad, pero no sabemos cuáles. Entonces esa es una de las razones por las cuales eh, Carla hablaba de la definición de lo que es el riesgo sísmico y la importancia de conocerlo. Ahora también depende dónde estemos nosotros situados. Como bien lo dijo Juan, si nosotros estamos en un valle que fue relleno o un antiguo, hoy en día a la gente le gusta establecerse en medio de los arroyos, por ejemplo, porque está, está verde alrededor, porque está bonito y ya no pasa agua. Pues esa zona es de relleno. Entonces, lo que, también la gente de la, que vive en las laderas, etcétera, cuando haya un evento, en esa zona la energía se va a amplificar mucho. En el caso de la gente que vive en cerros, si el sismo es cercano, no se necesita vivir en una, zona, en una zona de relleno. Va a percibir el sismo porque está aquí a la vuelta de la esquina, a lo mejor 5, 10, 15 kilómetros. Por ejemplo, el sismo de la semana pasada de Acapulco se sintió en, eh, este, en San Luis Potosí, en Querétaro, los de, los de Guanajuato se sintieron en el oeste de Querétaro. Y en, en Acapulco, por ejemplo, el sismo de, de, de que hubo, pues la gente decía que había pasado ilesos. Sin, eh, ocurrió a 17 kilómetros al norte del de puerto. Sin embargo, ahorita ya se están haciendo los reconocimientos y muchas casas quedaron agrietadas. Se tiene que evaluar si, si las condiciones son adecuadas para que la gente viva, porque en el siguiente sismo, eh, que no sabemos cuándo vaya a ocurrir, podrían venirse abajo. Entonces, aquí el punto es que necesitamos saber dónde nos establecemos, que ya Guanajuato este, ocupa muchas laderas, pero también necesitamos saber cómo construir, y esa es una parte que nosotros, un error que ha cometido el ser humano. Nosotros, por ejemplo, en Guanajuato, Querétaro, hemos crecido con la idea de que pues, si acá no tiembla, no tengo por qué poner ciertos refuerzos o por qué construir con, este, con de, eh, cimientos si aquí no tiembla. Bueno, pues es que los que construyeron sin ciertas precauciones, ahora sus casas están en riesgo. Por, por otro lado, ¿por qué es importante también conocer esto? Porque en, en algunas personas que, están, eh, que son inversionistas deciden a lo mejor construir sus edificios, casas o lo que sea, o sus comercios, con los códigos de construcción de la Ciudad de México. Y a lo mejor no es necesario, es, es, esos códigos son válidos para esa ciudad bajo esas condiciones en las cuales está configurada. A lo mejor acá sí habrá que tomar ciertas precauciones, pero no invertir tanto. Entonces hasta para eso nos ayuda la, la, la, la sismología, saber cuáles son las condiciones locales en las que nos tenemos que establecer ahora ya nada más para terminar yo estaba escuchando hace unos días que en el derrumbe del cerro del chiva del del, del chivatito creo que es, es, Chiquiúite. es, es Chiquiúite. el chiquiwite, sí perdón gracias este la gente decía es que ahí se, había una grieta y nosotros le avisamos a la, a la gente de protección civil y no hicieron nada y, y, y bueno, a principio, si soltamos culpas, sonaría como lógico. La realidad es que yo, sin ser de Protección Civil, creo que no había nada que hacer. Lo que había que hacer se hizo mal y fue desde el principio. Se estableció gente en una zona de alto riesgo y no se podía ni parar el movimiento de esa roca, ni quitarla, ni hacer absolutamente nada y entonces, con la con la inclinación que tenía, ese, que tienen esos cerros que son este, perfectamente empinados, son laderas de, de 90 grados, bueno, no, de 80 grados, 70 grados y con un movimiento perturbador, pues todo eso se puede venir abajo. Entonces tenemos que reconfigurar para poder ver qué se puede modificar, para ver qué se necesita mover para que ver qué se necesita cor este, corregir, pero también cómo ya no volver a se seguir cometiendo los mismos errores. Entonces, bueno, ahí está la, la, la idea. Son dos fenómenos diferentes que hubo de sismicidad. Varios de ellos se sintieron en la región y bueno, pues tenemos que prepararnos para eh, vivir estos escenarios que yo no sé si van a ser más frecuentes o no, pero sí vamos a escuchar más de ellos porque también es cierto que la población ha crecido mucho más. Tenemos más medios de comunicación, tenemos redes sociales y además tenemos presiones de ciertos sectores, incluso fuera de México. Los migrantes que están en Estados Unidos son una parte fundamental para que todos estos fenómenos que ahora ocurren se sepan y han logrado presionar gobiernos como en Querétaro sucedió hace 10 años en la zona del semidesierto. Así que la realidad que estamos viviendo, pues es muy diferente a lo que conocíamos anteriormente. Gracias. Sí, gracias, doctor. Este, no sé si alguien más quiera tomar la palabra. Sí, Javier, esparza, por favor. Pero, ah, después de Javier, yo, por favor. Sí, sí, Carla. Bueno, pues, eh, realmente, muy preciso. Muchas felicidades a don Juan Dovarganes, a Juan Gómez y a Carlita. En relación a la parte, digamos, explicatoria y de frecuencia, eh, que podemos nosotros con instrumentos eh, tecnológicos de medición poder tener la posibilidad de tener algún modelo probabilístico que nos pueda servir de expectativa en el mediano y en el largo plazo, aunque eh, comentaba que el predecir la hora y el momento pues es bastante complejo, ¿no? pero eh, aquí eh, nos conlleva a un análisis de prevención que en la práctica eh, no sufrió eh, alguna alteración de vidas humanas ni materiales en el estado y aquí nos desnudamos y pensamos que es necesario tener medición, tener un sistema, como comentaba en el primer comentario de Carlos Arce, de monitoreo estatal. Y por otro lado, este, eh, también la correlación con, la, con el atas de riesgo, vinculado eh, directamente al sistema eh, de planeación municipal, en la práctica hace señalamientos eh, eh, muy genéricos en relación a la necesidad de construcción de un atlas de riesgo. Ha habido intentos, inclusive en la visión 2000, 2040 eh, para el municipio, hace referencias de eh, contradicciones de actualizar o de hacer. Y en la práctica, quien es el responsable en el, en el municipio de hacer el esquema de planeación, es el, el plan y en todas las referencias históricas de la parte presupuestal que se tiene para los programas, al final se deja el análisis de riesgo, o el mapa de riesgos, y pues bueno, esto, esta plática es muy ilustrativa, realmente eh, el manejo de los conceptos muy amigables, sin tanta sofisticación, quizá para los buzos, estaban todos los cuadros y todas las este, Tendencias y la parte, digamos, cíclica de las series de tiempo y las mediciones de las observaciones. Y pues bueno, yo me quedaría eh, únicamente con eh, preguntar si es necesario establecer un sistema de monitoreo estatal, si es necesario hacer un señalamiento a las autoridades competentes que afortunadamente en esta ocasión no hubo ningún tipo de problema, de, eh, problema debido a a, digamos a la parte rocosa, a la parte minera eh, y a la parte de, solidific de solidificación que tiene el, el suelo y por otro lado lo que sí me quedó un poquito de preocupación que señalaba Carla es en el sentido de las constantes modificaciones a los usos del suelo y estar basando estas políticas en reglamentos ya un poco obsoletos y que no ha habido ya un decreto específico del programa de ordenamiento ecológico territorial y la parte este ambiental y de alguna manera este mapa de riesgo debe ser obligatorio debe eh, convocarse y sí hacer una evaluación de en dónde se direccionó estas cantidades porque había autorizaciones hubo proyectos específicos en la época del presidente municipal del PRI eh, Cerrillo, okay. Carrillo, este, y pues realmente no, no ha habido un, un, un resultado, ¿no? Y una visión eh, de la problemática exógena, como la y macro este, regional y nacional, como nos la comentó el doctor Gómez, pues nos, amplio, nos, nos abre un poco el panorama y una visión más, más amplia, ¿no? De los fenómenos. Entonces, aquí yo ya en suma y para concluir, este, sí es obligatorio hacer un, un, un programa de medición y es obligatorio incorporar la variable riesgo porque inclusive en, en, en las manifestaciones de impacto ambiental eh, de cualquier tipo de material eh, peligroso o de algo de riesgo va incluido la agencia eh, de seguridad ambiental para este tipo de, de proyectos, ¿no? Perdón, yo con esto. Simplemente son observaciones y reflexiones y complementariedad. Adelante, ingeniero. Ingeniero de Varganes, por favor. Mm, bueno, ya me adelanté a Carla, ¿verdad? <ríe> de nuevo. <ríe> eh, bien, nada más eh, quisiera eh, comentar, o sea, enfáticamente creo, ¿no? De que sí es necesaria y muy importante... Que el estado de Guanajuato cuente con su propia red sísmica. Y con que lo que comentábamos hace unos días con Juan Martín era con que cada municipio, cada cabecera municipal contara con un sismógrafo, sería más que suficiente. Digo, hay sismógrafos eh, más costosos de banda ancha. Y, pero él comentaba que no era necesario. Yo creo que si nos abunda un poquito en ese sentido sería excelente, ¿no, Juan Martín? Y nada más quisiera hacer una referencia también a unas cifras que ha comentado Juan Martín. En el país tenemos ¿sí? entre 57 o 64 no sé, han puesto esas dos cifras por ahí en el Servicio Sismológico Nacional, que es el número de estaciones que ellos tienen en el país. Y eh, viendo, oyendo sus comentarios también en una plática que él dio hace unos dos años, pues compara, eh, nosotros en todo el país tenemos Sí, de 57 a 64 estaciones sísmicas ¿tienen idea de cuántas tiene Estados Unidos? digo claro que hablamos del país eh, uno de los países más eh, o el más fuerte económicamente en el mundo no ¿o Japón? de Japón no me sé la cifra pero <ríe> se la debe de saber Juan Martín pero de la de Estados Unidos, ¿sí? ¿Ustedes cuántos creen que tiene Estados Unidos? Nosotros tenemos entre 57 y 64, depende el, el, la parte del Servicio Sismológico Nacional, creo, creo que la, que la publicó, pero ¿cuál creen ustedes? ¿Cuántos creen que tiene Estados Unidos? Carlos, tú que estuviste en gobierno federal y todo esto y conoces... Pues a nivel nacional esto, ¿no? Y estuviste con relación en Estados Unidos, etcétera. ¿Cuántas leches así nada más? A... Dos mil. Dos mil. Órale, no, pues está bien tu cifra, nada más que tiene más de cuatro mil Estados Unidos. Y mencionaba también Juan Martín que el puro estado de California... ¿Tienes idea cuántos tiene el puro estado de California? Que es el estado más sísmico de Estados Unidos, obviamente, junto con Oregón y Washington, ¿no? Pero principalmente California. Ya ves que California se, la, se pinta solo en medio ambiente y en geología y ahora en sismicidad también. ¿Cuántos crees que tiene el puro estado de California? Dos mil. ¿Cuántas? Dos mil. Ay, garay, casi, casi, sí. No, un poquito menos, 1.500. <risa> Pero no, no solo me asombró eso. Bueno, pues ahí el, está, está San Andrés, deben tener muchas. Sí, tienen 1.500, ¿no? Entonces, el puro estado de California, que es la quinta, sexta economía del mundo mm. solito, tiene 1.500, ¿no? Eh, México, pues llegó en su pico más alto, creo que fue eh, con Fox precisamente. Que llegó, creo que al noveno, décimo lugar, ¿no? Noveno, no me acuerdo exactamente. En cuanto a economía global, ¿no? Muy alto, muy fuerte. Pues aquí en Guanajuato deberíamos de tener por lo menos 46. Si hay un sistema de agua potable <risa> en cada municipio y el agua tiene que ver con el asunto de la sismicidad, pues eh, les toca a los de sistemas de agua tener su aparatito de registrador de sismo, ¿no? <risa> Bueno, si lo del agua es otra cosa, si es quieres después comentamos, me recuerdas, ¿no? Ahorita para no extenderme. Y, y, por ejemplo, lo que más me veía yo, digo, increíble, ¿no? ¿Saben cuántos tiene Costa Rica? No. En, en su país, su país es una, no sé, décima parte del de nuestro, más pequeño todavía. Pues tendrá unos 300 porque tiene más volcanes que eso. Yo creo, no, hombre, le atinaste exactito. Tiene 300, más de poquito más de 300. Debe tener en, hoy en día. Entonces, imagínate, ¿no? Y nosotros en nuestro país, de casi dos millones de kilómetros cuadrados, somos de los países de mayor extensión territorial del mundo. Tenemos 64, ¿no? Bueno, así estamos. Y en Guanajuato tenemos uno que es del Servicio Sismológico Nacional y está en Irapuato, ¿no? Es todo lo que tenemos, eso es. Eh, Juan Martínez, por favor, si quieres eh, abundar en este punto. Perdón ¿Puedo no la lo palabra pasó, a Carla o, primero o, y después. De <ríe> o y o Carla. <ríe> ok, Gracias. Este, bueno, les voy a compartir nuevamente pantalla para complementar un poco lo que... Bueno, la, la, voy a responder la pregunta que hizo Carlos y un poquito de... Complementando lo que usted decía de la necesidad de tener datos, datos puntuales. Y pues también miré a lo que decía el doctor Esparza acerca de los planes de ordenamiento. Efectivamente, los planes de ordenamiento... Y en los proyectos de planes de ordenamiento, incluso en este último que, del Pomudet que no se aprobó, no está contemplada, por ejemplo, todo el fracturamiento que de, Vasallo desde 1989 nos dice que existe en la zona de la mancha urbana de Guanajuato. Esta mancha urbana que ven aquí, pues es donde están los túneles, donde está todo esto, es la presa de la Purísima aquí. Y está la presa de la purísima. Y miren nada más la densidad de fracturamiento, lo que les decían los túneles. Por Eso aquí está, está el cerro. De... Ay, perdón, disculpen. Nada. Perdónenme ustedes, discúlpenme. Interrúmpanme, por favor. Ahí está. Esta fuente, este este mapa de aquí de lado, no sé qué es, derecho izquierdo, izquierdo mío de frente. Eh, es el, el, el mapa donde, del atlas de riesgo, supuesto que hay de, de Guanajuato, no aquí nos muestran el sistema de fracturamiento que existe, según la Secretaría de Seguridad Pública, y es lo que nos dan, y curiosamente en el centro de la ciudad y donde está asociado al uso de suelo, que ahora es la parte sur de la ciudad, en este corredor, donde están juntando la parte de Santa Teresa, Yerbabuena, Puentecillas, curiosamente ahí no hay fallas, pero hay muchas casas y hay muchas eh, pues sí unidades habitacionales que han presentado fracturamientos en, las, en, en sus casas. Entonces, aquí podemos ver una, un mapa de, de vasallo en el cual él pone todos los sistemas de, de, de fallas y fracturas. Esta es la presa de la Purísima, que es esta. Entonces, la mancha urbana más o menos estaría por aquí. Miren nada más la cantidad de, de fallas, la densidad que existe en realidad y que no está registrada Dentro del Atlas de Riesgo Municipal. Nada más para que se den una idea. Ahora, ¿qué es a qué a qué nos exponemos? ¿O qué es lo que podemos obtener? Bueno, pues como decían bien mis compañeros, no hay, no hay una certeza, pero eh, sí hay una probabilidad. Tenemos las, las fracturas del cerro de sirena. Aquí está el cerro de sirena. Ah, permítanme, aquí, más o menos. Y al ladito está el meco, que es este estas fracturas principales, estas fallas principales que tiene y esta falla también que cruza por aquí. Entonces, eh, esta también es de sirena, los hundimientos que tuvimos hace unos meses también eh, y los túneles, ¿no? Entonces, todo eso no está registrado en los planes municipales de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico, ni en los planes de ordenamiento territorial eh, y que sí se debe de poner atención. Creo que es, es de vital importancia tener todas estas cuestiones bien claras, pero mientras siga siendo exclusivo el ordenamiento territorial de arquitectos y no vamos a poder avanzar mucho, por más observaciones que se les den, por más cosas que se les digan, si ellos piensan que las cosas se están haciendo bien y no escuchan a, a otras personas, pues bueno, es, eso, es, eso es lo que vamos a tener, atlas de riesgo eh, fallidos, en los cuales como este que tenemos actualmente, y que se invirtió dinero para tenerlo y que no considera todas las, las, las zonas que están en vulnerabilidad, ¿no? Muchas gracias. Sí, Javier, por favor. Mira, yo nada más quisiera complementar, eh, ya que es el, el tema del riesgo. Eh, el año pasado, creo, más o menos, eh, Carla hizo la actualización correspondiente al mapa de riesgos que tiene registrado eh, la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, que no contemplaba eh, una serie de riesgos, por ejemplo, las presas de Jale, eh, ya las canceladas, las que estaban justo en proceso de uso, independientemente de que cumpliera con las normas oficiales mexicanas eh, respectivas y que eh, eso se incorporó al mapa de riesgos estatal en un software aplicativo de Arviu, creo que era un sistema de información geográfica, pero eh, no ha sido debidamente aprovechado, utilizado, eh, consultado eh, por las autoridades eh, de carácter municipal, que sería una guía muy importante en términos de orientación, y en términos de que el trabajo ya va evolucionando, es simplemente la incorporación. Eh, no sé eh, qué comentarías de esto, Carlita. Pues sí fue, de hecho, el mapa de percepción de, de riesgos desde la sociedad y sí se logró obtener un mapa en el cual efectivamente muchos de los eh, riesgos que, que la gente percibe no están contemplados por parte de las autoridades. Eh, pues lo que pasó es que se replicó este trabajo en otros municipios, en otros estados, pero aquí el municipio de Guanajuato no ha tenido la iniciativa de, de, de ponerlos, ¿no? Se ganó un premio también estatal de, con este trabajo, pero realmente no, no ha habido interés. No ha habido interés, tenemos riesgos biológicos identificados, riesgos geológicos, riesgos químicos, la cuestión de las presas de Jale estamos por comenzar un estudio para, la, para ver la capacidad de carga también de los túneles, porque es algo que no se le ha puesto atención y que no está considerado un riesgo. Entonces, sí, bienvenidos todos a Guanajuato y metan a toda la gente que puedan pero no hay, no hay un estudio ni uno solo de la capacidad de carga de los túneles. Asimismo, estamos empezando un trabajo, un estudio de la infiltración, cuánto es la cantidad de infiltración y la... Y, pues, el estatus, ¿no?, de, de, de, de, de, de los túneles Entonces, pues, vamos a ver qué sucede. Pero sí se requiere esta vinculación, pues, con las autoridades. De nada sirve que estemos generando información si no se aprovecha. Gracias, Carlita. Bueno, yo quiero resaltar que he, he aprendido algo interesante esta mañana relacionado con el origen de los temblores, terremotos o sismos, que es que por lo menos hay dos causas. Una es natural por las placas que se están moviendo en todo el planeta y unas se meten dentro de otras y provocan esos fenómenos. Pero el otro es el hombre. El hombre que está que consume agua, el agua que está agotando los mantos freáticos y los mantos freáticos que a su vez generan también ese tipo de movimientos. Por lo tanto, yo sí creo que es un tema que le toca a los sistemas de agua potable por la, por la incidencia que tienen en el abatimiento de los mantos freáticos? Por esa razón, tener los eh, sistemas sismológicos, porque si se va a crear es porque no hay. Y si no hay, vamos a inventar toda una burocracia sismológica y yo creo que eso no está bien. Yo creo que quien ya se encarga de generar sismos, que son los sistemas de agua, pues que ellos tengan sus aparatitos y simplemente contraten una persona que los esté supervisando y logren eh, establecer una red de información para tener eh, mayor certeza sobre los sismos provocados por la, el abatimiento de mantos creáticos. Perdón, no sé si lo que dije fue un mal aprendizaje de esta mañana. Por favor, Juan eh, Vargas <ríe> Mira, si quieres, les dejo la palabra ahorita a Juan Martín y después sigo yo. Por favor, sí, Juan Martín. O sea, eso, lo que, lo que yo me refería es que puede ser un elemento, sí. no es el, el, el elemento detonante. El asunto está en que, o sea, si, si hay un lugar donde se extrae agua, se respetan la, la, el, el, el, el gasto que se tiene que hacer este, y se trabaja en recuperación y todo eso pues seguramente no hay, no debe, no debe de haber problema. Es decir, eh, yo no quisiera eh, satanizar y este establecer que ese es únicamente eso, porque en realidad hay muchos fenómenos en la naturaleza en los cuales provocamos, eh, eh, podemos provocar un cierto tipo de sismicidad que se llama micro sismicidad en realidad. Por ejemplo, este, las mineras, pues eh, yo he visto que tienen... Eh, disputas innecesarias, eh, por ejemplo, en, en, en San Luis Potosí, una minera se le acusó de estar desgajando un, un, un, un cerro que estaba provocando la caída de la iglesia y daño en las, en las estructuras y ese ese tipo de, de, de controversias se podrían resolver simplemente con una red sísmica. Entonces, este seis, siete aparatos que se pusieran en toda la zona de influencia y alrededor, se podrían este, hacer estudios precisos y ya. Y se saldría mucho más barato que estarle pagando el desayuno a todos los periodistas tres veces al año, por ejemplo. Entonces, sí. no quisiera ser yo así tan, eh, tan definitivo porque puede ser un elemento, pero eso es parte de una probabilidad. Claro. Por otro lado, este en general, eh, hoy existen la, la, la tecnología suficiente como para poder estudiar estos fenómenos y desde un punto de vista económico. Eh, lo que sí no creo que, que la CEA la sí, la CEA creo que así se llama también en, en, en Guanajuato, pudiera hacerse cargo de este tipo de cosas porque ellos tienen están abocados a un tipo de, de, de, de información y sobre todo cuando se es juez y parte pues evidentemente si yo estoy haciendo mal algo, pues no voy a decir que lo estoy haciendo mal. Además, este, los sismólogos no son alguien que es un, un profesional que se consiga aquí a la vuelta de la esquina. Entonces sí se requiere algo que sea independiente, como lo puse ahí objetivo, y de, sobre todo gente que, que sepa de, de hacer esas cosas, pero sobre todo que tenga una vinculación importante con las unidades de protección civil, desde un punto de vista en el cual se haya mucha comunicación eh, y lo que usted mencionó, que precisamente evitar los elementos o los organismos burocratizados, pues es precisamente lo que puede permitir que no se caiga en unas prácticas extrañas, por no llamarles de otra forma, que son comunes en nuestro país. Entonces, entre más autónomo sea, mejor. Por otro lado, nada más les quisiera comentar la experiencia. Les comenté al principio que nosotros desarrollamos en Querétaro dos, estamos desarrollando dos redes sísmicas: una de, de monitoreo regional y otra que le, le llamamos este, de, de acelerógrafos para movimiento del terreno, principalmente en las ciudades grandes. Son aparatos extremadamente económicos, a lo mejor para un ciudadano normal no, pero para un fraccionamiento sí, para un parque industrial sí, para cines sí para centros comerciales muy baratos, etcétera. Y en las dos, las imágenes que les presenté ahí no aclaré, pero correspondían a sismogramas tanto de la red de banda ancha como de los acelerógrafos. Y yo soy de la idea que este tipo de cosas se pueden ciudadanizar. ¿Qué quiero decir con esto? Que le vendimos esta idea o tratamos de vender esta idea a la sociedad y se sumó el Hospital H+, por ejemplo, de Querétaro, que está en el mero centro de Querétaro, un parque industrial, al principio, cuando los explicamos, no nos entendían, no sabían de qué se trataba y tampoco les interesaba. Sin embargo, cuando llegamos a, a instalar el equipo en el parque industrial y vieron lo que, se, lo que, lo que hacía, nos, nos dijeron que ellos iban a recomendar que se compraran más aparatos para todo el parque, para poder estar monitoreando todo el movimiento en la zona. Y en el hospital H+, que era antes era el Texien, aquí en Querétaro, Resulta que este, también no nos hicieron mucho caso, sin embargo, el, la persona de, de cómputo decía, bueno, se podría uno poner en diferentes niveles, ¿verdad? Y aunque era de cómputo, pues esa es una tarea que lo, lo, los ingenieros civiles inmediatamente captan. Y ahora que tembló, me llamaron, me pidieron información que nosotros este, habíamos, que teníamos sobre los, los sismos de Guanajuato, porque al parecer evidentemente la gente que está, es un edificio como de 17 pisos, eh, 13 o 17, no me acuerdo, pero poco importa. Evidentemente la gente que estaba hasta arriba sintió muy diferente el movimiento del, de, de, de, del edificio con respecto a la que estaba abajo. Y entonces, como que ya están ponderando ellos hacer la recomendación que les comenté de poner un equ equipo abajo, otro en medio y otro arriba. Y para allá van las ciudades, van, los edificios van que vuelan para, para establecerse en todos lados. Ve, vemos caso de Querétaro, este, San Luis Potosí, etc. Entonces, sí se requieren varias cosas. Uno, servicios especializados, que es un organismo dedicado a eso. Y dos, una vinculación con un organismo que es este, que, poco, que poco peso se le ha dado en México, porque no, no puede castigar simplemente puede recomendar como lo es protección civil. Sin embargo, yo creo que si no se entiende eso, la, las, las catástrofes que, que se van a vivir este, cada vez van a ser más frecuentes porque cada vez somos más y estamos rebasando las capacidades de cada zona. Nos estamos estableciendo sin evaluar verdaderamente las condiciones del suelo, de precipitación, de, de sismicidad, N, N, o sea, podemos hacer una lista muy grande, pero bueno, hasta aquí mi intervención, gracias. Gracias, doctor. Fíjese que quiero comentar, aprovechar este espacio para comentar que a mí me tocó trabajar para una empresa minera allá por los años ochentas y, y una de las tareas que realicé fue eh, solicitar un pozo para un rancho de una, de una empresa minera. Y platiqué con el delegado del agua en el estado, ya en ese año, 1982, ya el estado de Guanajuato consumía más agua que la que llovía. Por eso es que me acordé de eso, con lo que usted dijo, y por supuesto que el agua es, eh, quienes controlan el agua, tienen responsabilidad también sobre la parte artificial. Por eso es que... Porque luego no encuentran, dicen, no, pues un aparato, ¿y qué vamos a crear todo un aparato? Cuando a lo mejor la cosa es más sencilla, no lo sé. Por eso lo comenté. este Javier, por favor. Creo que estaba antes Lolita y el, el ingeniero Dovarganes, y cuando terminen ellos yo, yo participo. Gracias, Javier. Nada más una pregunta, este, doctor. Eh, Juan Manuel Gómez o a ingeniero Juan López ¿cuánto cuesta una estación? ¿Cuánto costaría una estación ya bien equipada y todo? ¿Cuánto sería el costo total? Sí, eh, es, es algo que hemos estado hablando con Juan eh, porque inicialmente se tenía un concepto mucho más grande. Este, me refiero antes como, como, como sociedad sismológica. Y normalmente cuando uno habla de una estación tiene que va de por medio de la seguridad y la comunicación. Entonces, doy, por ejemplo, el aparato que, que, que tenemos en Juriquilla, digo bueno, en Tequisquiapan lo movimos, estaba en Juriquilla y lo movimos en Tequisquiapan. Ese aparato ahorita cuesta del orden de 60 mil dólares más la construcción de la caseta, que por diferentes razones esa caseta se tuvo que jalar luz, se tuvo que hacer muchas cosas. Nos costó aproximadamente 750 mil pesos. No tanto la caseta, sino toda la infraestructura alrededor. Sin embargo, hoy en día, precisamente por el tamaño de, de por el tipo de sismicidad, por el, el tamaño de, de, de Guanajuato y por la, las avances de tecnología, se pueden hacer cosas diferentes. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, hay este yo acabo de construir una una caseta en el municipio de Peña Miller, estuve muy pegado ahí, que, que se cuidaran los, los centavos y nos salieron como, nos salió la caseta aproximadamente como en 150 mil pesos. Lo, la construimos en una escuela para no, no tener que tener problemas con este, conseguir el terreno. Ahí nos apoyó la, la UCEBEC y los equipos pues hay de de de, de como este monitoreo regional andan del orden de unos 30 mil dólares, pero eh, tenemos otros equipos, por ejemplo, que que se están, este que hemos colocado, que se llaman de periodo corto, que andan del orden de 1800 dólares, todo en dólares, porque no hay compañías mexicanas que hagan eso. Y luego los acelerógrafos que esos caben en la mano y se ponen en cualquier esquina, que es lo que pusimos en el H+, en, en el parque industrial. Este, el más caro vale 1.200 dólares. Hay uno intermedio de 800 dólares. Mm, nos quedamos sin sonido, Juan Martín. Se le internet, yo creo, porque se quedó trabado. Ya, ah, ya vale, llegó, ya, ¿Ya regresó, ya regresó. Sí, entonces hoy en día se puede diseñar una red donde haya cuatro o cinco aparatos de alta resolución rodeados por equipos más económicos como los que le, le, les digo de 1800 dólares y luego a su vez aparatos más pequeños que estén distribuidos estratégicamente de, de los acelerógrafos que valen alrededor de mil dólares y entonces ya no sería tan caro como lo, lo serían hace algunos años. Todo es cuestión de saber dónde ponerlo, hacer una buena configuración, etcétera. Pero este pues es lo que nosotros estamos haciendo, combinando alta resolución con mediana resolución para bajar los costos. Y eso, créame en la UNAM, que aunque la gente cree que tiene mucho dinero, tenemos que comparte, este, competir con proyectos eh, de, otro, de otras áreas del conocimiento, etcétera. Es esencial. Y este y bueno, estamos logrando avanzar en ese sentido con la además con la coparticipación de otros me, eh, miembros de la sociedad. Uh -huh. Bueno, nada más eh, les les puse esta imagen que es un un muy preliminar. Eh, una muy preliminar propuesta de red sísmica del estado de Guanajuato, en donde tienes un equipo de banda ancha, es decir, nada más uno de los más costosos, como el que ya mencionaba Juan Martín, de 60 mil dólares. Tienes cinco de media, de banda media, y tienes todos los demás, son, son 51 de los más baratos, pues, ¿no? Para únicamente monitorear la, la zona aquí, la distancia entre uno y otro no es mucha. Entonces, son equipos que de manera suficiente alcanzan a detectar los sismos alrededor. Y por ejemplo, este equipo de banda ancha, pues puede monitorear todo el mundo, ¿no? Y bueno, ya tendríamos dos en Guanajuato, el de, de Irapuato del Servicio Sismológico Nacional, y este otro, ¿no? Que se propone pues de entrada por la posición en Dolores Hidalgo, ¿no? Y los otros de banda media distribuidos estratégicamente en el estado, siempre en cabeceras municipales y todos los demás, pues eh, también, ¿no? En cabeceras municipales y eh, zonas urbanas principales fuera de cabecera municipal. Entonces, de esa manera podrías tener con el presupuesto que ya había hecho protección civil o que, que ya tiene el presupuesto, pero no tiene los recursos todavía, muy probablemente en vez de comprar siete equipos de banda ancha como se había pensado hace cinco o seis años, originalmente cinco años, pues alcanzaría para tener una distribución de este tipo en vez de tener siete bandas anchas, pues tienes una banda ancha, cinco medias y todos los demás de corta, ¿no? Entonces, de esa manera ya puedes cubrir todo el estado de Guanajuato. Entonces, en ese sentido, pues está checando precisamente o va a checar los costos Juan Martín para ver con el presupuesto de protección civil estatal a ver cómo anda. Si andas en el mismo presupuesto, pero con 57 estaciones en vez de 7 pues digo, yo creo que es altamente redituable, y además, al bajar el costo para los equipos municipales de la mayoría de los municipios, pues es mucho más factible invertir eh, 1500 dólares en un equipo y cien mil pesos en una caseta, o si ya tienen la caseta o ya tienen el área en donde se va a poner, pues ya únicamente se habilita lo que es la instalación del equipo, ¿no? todos estos, cabe mencionar que todos estos equipos tienen que tener transmisión en, en vivo, ¿No? En línea directa a internet y la base central yo estaba pensando pues que debe estar en protección civil del estado, ¿No? Para que ellos tengan que responder, puedan responder a las situaciones de inmediato, ¿No? Y crecer un poco esta área, ¿No? De geología. Actualmente tienen eh, protección civil estatal, tiene al menos dos geólogos lo que les falta son recursos también, ¿no? o sea, ojalá tuvieran más recursos. Sí, ¿qué pasando, Nada más pasando a la parte de hidrológica, eh, pues la parte de hidrológica, la sobreextracción de agua en, o la explotación en mayor cantidad de lo que llueve, no necesariamente es un generadora de sismos, ¿no? porque ya tenemos todas las fallas que eh, podemos encontrar en la zona urbana de Irapuato, en Silao, en Salamanca, en Celaya, pues tienen una gran parte de formación o de su origen, que sea por la extracción de agua, ¿no? Sin embargo, no se ha detectado eh, sismos, ¿no? Es que debe haber microsismos segurito, pero ahorita con las estaciones, que la única estación que se tiene en el estado, pues no se captan estas, ¿no? Esos movimientos, por eso se necesita también la red sísmica, eso apoya a saber que se está moviendo, pero normalmente son casi diríamos asísmicos, aunque eso no es cierto, eso no es una falacia, no eso de asísmico, ¿no? Pero es de que no lo sentiste, pues, en ese sentido, ¿no? Se sienten, son de movimiento muy lento, y sin acumulación de tanta energía, porque ocurre un proceso que se llama subsidencia, en donde lo principal es la compactación del acuífero. De los espacios porosos, pues, del, del acuífero comienzan a compactarse y ese acuífero, eso sí, o esas secciones del acuífero que se compactan, ya se pierde para siempre la capacidad como acuífero, ¿no? De ser un receptáculo de agua subterránea. Eso sí se pierde. Para siempre, ¿no? O hasta un proceso posterior, ¿no? Que haga otras cosas, pero lo perderíamos en fines, con fines prácticos, ¿no? Ya esa, esa parte y es lo que nos está ocurriendo, ¿no? Estamos perdiendo la capacidad de almacenamiento de agua subterránea por esa subsidencia en prácticamente todo el Bajío, ¿no? Desde León hasta los Apaseos, ¿no? Esquina con Querétaro. Entonces, eso está sucediendo pero no no no genera sismos realmente perceptibles, ¿no? Eso eso sí no, es si sí lo deslindamos, la parte hidrogeológica y la parte de subsidencia, eso sí es grave porque las fracturas en, me tocó hacer los estudios de las fallas de Irapuato, por ejemplo, en el creo que fue en el 97, 98 hace ya algunos años. Y hace eh, más o menos seis años hice otro estudio que tenía que ver con, esa, con parte de esas fallas, ¿no? Entonces, cartografiando, antes había diez fallas detectables, en esta última ocasión hubo, ya había 16 o 17 fallas detectables, ¿no? Físicamente visibles, pues, que es cuando nos preocupa más, ¿por qué? Porque es cuando puede partir. Una construcción, las redes de agua potable, las redes de drenaje, las calles, etcétera, ¿no? Y tienes un caos porque la contaminación en esos lugares, imagínense, te parte un drenaje y no no, nomás eh, una zona, ¿no? todo a lo largo de esa estructura que cruza, puede cruzar la ciudad entera, pues te estás partiendo todos los drenajes. ¿no? Entonces, la contaminación que estás generando no se compara eh, a lo que tanto nos critican, ¿no? a las minas no se compara a ninguna otra industria, ¿no? Ahí la contaminación es tremenda, ¿no? En ese sentido. Entonces, por eso hay que tener cuidado, ¿no? Con la, con la subsidencia, ¿no? No provocar, no ocasionar esto. En aquellas épocas dijeron, ¿y qué tendríamos que hacer para que ya no se siguiera bajando el nivel estático, no siguiera la subsidencia y por lo tanto detener el fallamiento? Bueno, pues lo único que puedes hacer en aquellas épocas, les comento que había más de 80 pozos trabajando prácticamente a tiempo completo todas las 24 horas en la ciudad de Irapuato, ¿no? Dentro, ubicadas dentro de la ciudad de Irapuato. Entonces, lo que tenías que hacer, ¿qué era? era esa fue la recomendación, pues, saca tu batería de pozos, ¿no? De la ciudad, de la zona urbana. Entonces, tenemos que tener un mejor orden del uso del suelo, ¿no? Y dejar reservas para este tipo de cosas, ¿no? ¿Dónde voy a, ¿De dónde voy a surtir de agua a cada ciudad? Las presas no son suficientes, lo sabemos. Entonces, recurrimos al agua subterránea, tenemos que protegerla para tener un balance adecuado y que nos pueda servir. Bueno, hasta ahí le dejo, ya me extendí mucho. Bueno, yo. Gracias. Eh, complementando, este se me hizo interesante el comentario de qué se siente un temblor en un piso 15. Bueno, a mí me tocó uno en un piso 17 y cometí el error de tratar de ir al heliopuerto y, eh, y los movimientos son este, bastante pues, impactantes, no inclusive se desarrolla una serie de cultura ya de, de reacción, no eh, también el 85, etcétera, pero bueno, yo quisiera eh, correlacionar un poco la parte del sistema Cutzamala de la Ciudad de México, que es un sistema, yo creo, el más sofisticado en América Latina en cuanto a la parte del, del agua, y cómo eh, eh, toda la mecánica de suelos y la resistencia del material se ve afectado precisamente por la disminución de este tipo de, de acuíferos, ¿no? Inclusive eh, el sistema eh, de detección que tan estructurado, ya tienen eh, eh, trabajado, pues debe estar conectado a un sistema de alarmas sísmicas, que en la práctica eh, creo que hay un rezago en cuanto a la propia medición y envío de la información para la activación de la alarma sísmica. Y obviamente las consecuencias que, que si no hacemos una prevención que puede provocar en los aspectos económicos, en los aspectos de carácter psicológico, en los aspectos de conducta y en, los, y en los aspectos de seguridad, ¿no? Porque inclusive las áreas eh, destinadas cuando hay una catástrofe, pues ya están totalmente estudiadas, ¿no? Por protección civil. Pero inclusive en estos sitios ha habido fallas de las alarmas sísmicas, a pesar de estar un sistema de monitoreo, ¿no? No sé qué, qué piensan de esto. Bueno, no de mi experiencia, porque se, movía, se me movieron las ideas en el del piso 17, y si me acomodaron después en la del 85 y cinco, entonces no hay, no hay mayor problema, ¿no? ¿Cómo la ven eh, este... Comienzo? Gracias, Javier. Sí. Doctor eh, Gómez. Sí. Bueno, respecto a las alertas sísmicas, eh, la alerta sísmica es importante mencionar que fue diseñada para los eventos, inicialmente para los eventos que se generaban en la costa de Guerrero. Y ustedes recordarán también que de repente eh, ocurrió un sismo y no, no, no, no, se, no se detonaba la no, no se prendía la alerta y había ocasiones que que no había sismo y se y se prendía, no? Este eh, la, la alerta sísmica como tal funciona porque hay una distancia pertinente entre la Ciudad de México y la zona de subducción, es decir, si hay eventos locales como ha ocurrido, por ejemplo, en Tlalpan, etcétera, pues eso no va a detectar ninguna alerta sísmica porque no hay una red diseñada para eso y además no daría tiempo. O sea, se, eh, acuérdense que se genera la, la, la, la energía, que son ondas elásticas, pero las ondas de radio viajan mucho más, más rápido. Entonces, se da el movimiento, eh, se, las estaciones que están cerca de, de la costa evalúan eh, rápido si se trata de un sismo o no, inmediatamente que, que, que al cruzar información varias estaciones definen que si se trata de un sismo se manda la señal a la Ciudad de México y llega aproximadamente dependiendo del sismo la velocidad profundidad y muchas cosas entre 60 segundos o 2 minutos 50 segundos antes que el arribo de las ondas, de las ondas superficiales. Entonces eso da eh, pie para que se pueda lanzar la alerta y la gente pueda pues tratar de evacuar algunas zonas. En el caso concreto ya de de, de estas zonas, pues eh, lo que puedo decir para que no caer en mitos es que si eh, Guanajuato tuviera su propia su propia red sísmica y quisiera un sistema de alerta sísmica este no vendría de las este, estaciones que estuvieran en Guanajuato. Ahí tendría que aparecer la solidaridad que serían donde primero se registrarían. Eh, tendría que ser los eventos, los, los eh, estados circunvecinos, siempre y cuando los sismos se hubieran generado en esos estados. Sale y la red, la, la red, un sistema de monitoreo que es diferente, por cierto, este en Concepción. Eh, de configurado en Guanajuato le serviría a los otros estados pero no a Guanajuato entonces eh, por eso hablaba yo de solidaridad eh, tendría que desarrollarse un sistema en Hidalgo en Querétaro, en San Luis Potosí para ayudar a Guanajuato y viceversa siempre claro. y cuando este eh, eh, esos eh, sismos fueran suficientemente grandes para poder estimar que pueden afectar a las otras ciudades entonces este bueno pero el, el inicio finalmente eh, el hombre es así una vez que tenemos una herramienta pues no solamente nos contentamos con usarla de esa forma sino también buscamos cómo potenciar su uso entonces yo estoy seguro que una vez que tuvieran una red sísmica y además con esta colaboración con protección civil este, seguramente saldrían muchas otras cosas más. ¿eh? No, no, de eso no tengo la menor duda. Usted que mencionó lo del agua, pues, por ejemplo, este, si se tuviera una estación cerca de la extracción de agua, se podría estimar cuál es el movimiento en el entorno. Y algo que sería valioso es que se podría saber si hubiera un fenómeno que fuera paralelo, por ejemplo, y en otra zona, sabríamos que por las aceleraciones, el movimiento que no fue precisamente el pozo. O sea, nosotros tenemos varios niveles de, de, de, de sismicidad, de que es, vale la micro sismicidad, que son aproximadamente de tres para abajo, en, en sismicidad intermedia, de, en magnitud intermedia, que es de 3 a, a 5 cinco aproximadamente, y ya los sismos que se consideran como grandes, superiores a esas magnitudes. Entonces, como todo, el conocimiento, pues nos puede salvar de muchas cuestiones este, que po pueden poner en riesgo nuestra nuestra seguridad y yo creo que hoy en día, como les decía hace rato, la tecnología pues nos permite poder acceder a cosas que hace tiempo hubieran sido impensables, hubiéramos tenido que a, a invertir una cantidad tremenda de cosas tan solo en el estado de Oregón para monitorear, por ejemplo, una ciudad del, del tamaño que es este de Guanajuato, más pequeño es Oregón este compraron 100 acelerógrafos de estos de, de bajo costo, entonces imagínense este, yo creo que se pueden hacer muchas cosas. No, yo, yo no, mi idea no es competir con, con, lo que hacen los países desarrollados, pero en México no las podemos ingeniar para poder tener monitoreos más o menos, este, certeros y adecuados a nuestras condiciones. Gracias. No se te escucha, Guillermo. Perdón, que la, eh, quería la palabra a Francisco Montiel, si quieres abrir tu micrófono. Sí, gracias. Bueno, ya, ya buenas tardes. Pues he estado muy atento a lo que se ha dicho y desde mi perspectiva, pues nos abre un panorama en donde la sismicidad y otros fenómenos este, no son fenómenos que se den solamente para una ciencia, sino que tiene que ser compartido en unos aspectos que el experto en esa área no tiene por qué dominar y la población. pero para mí esto es este, importante porque si hablamos de protección civil, hablamos de la protección de la ciudad y no solamente de los inmuebles o de X cosa sino todo el conjunto y la comunidad entonces yo veo que es necesario que se hagan verdaderos estudios interdisciplinarios y colaboraciones incluso para generar la tecnología porque generalmente lo que yo he visto en mi trayectoria este, dentro y fuera de la Universidad de Guanajuato es que se busca más ya la tecnología hecha que desarrollarla y ahora con lo que nos han dicho de los sismógrafos, pues yo creo que el capital humano de todo el país, no solamente de Guanajuato tiene a gente calificada para hacer este tipo de cuestiones y que tenemos que apuntar más a la cuestión preventiva que a la correctiva. Casi todo es lo que he estado escuchando me trae más la tarea de cómo corregir lo que hemos hecho de manera inacabada o no de manera correcta, o lo que no hemos dejado, hemos dejado de hacer de lado. Entonces yo creo que sí sería muy importante que desde, desde la sociedad civil incluso las organizaciones estuviéramos realmente este, articuladas para hacer este tipo de promociones y que no sea una cuestión voluntarista de una autoridad que en principio pues yo la cuestiono si la autoridad no es capaz de escuchar a quienes tienen demandas necesidades, qué tipo de autoridad es esa. Es una gente, gente con poder, pero con autoridad, pues no, desde el punto de vista político y sociológico, no. Entonces yo creo que es muy importante pues escuchar este tipo de foros y que ojalá no sea esta la única vez en que tanto Juan Esteban como el doctor Juan Antínez nos acompañen, sino que en fechas este, próximas pues vamos a ver otras cosas, ¿no? Porque yo creo que se quedaron muchísimos aspectos este, por asociar, entre otras la de los tsunamis, que según lo que yo entiendo de las capas teutónicas que en un momento dado desplazan al a, a, a, a los mares, a las aguas de los mares, sobre los poblados y ahora pues se ha multiplicado mucho ya en, en lo que va del siglo, ¿no? Este, acá sí empezamos con ello, con los de el, el suroeste el sureste asiático, y luego vinieron los de Japón y demás este, cosas. entonces, como que sí es muy importante saber que la vida humana pues está en constantes riesgos y que más nos vale percatarnos de ellos para poder hacerles frente entonces, pues muchas gracias y felicitaciones a Carlita, a Doctor Juan y a Juan Esteban por esta magnífica ilustración. Gracias. Sí, eh, ingeniero de y sí. No, no, no, nada más le daba las ah, gracias, digo, no, no, no. Eh, adelante, por favor. Carlos, Carlos Arce, creo que queda hablar. No, bueno, no, nada más este, agradecerles porque creo que ha sido un panorama excepcional de, de, de una problemática muy específica que tiene nerviosos a los guanajuatenses, porque pues, lo lógico era creer que en Guanajuato no tiembla y que mientras en otras partes de la República eso es lo normal, aquí estábamos a salvo. Eh, creo que estas semanas nos han despabilado sobre el asunto. Ahora vemos que sí tiembla. Eh, eh, que es algo que va a estar ahí presente o puede seguir estando presente, eh, pero sobre todo la vinculación con todo el problema de seguridad este, para la construcción, este, para los inmuebles, las minas, en Guanajuato es un queso gruyer, no sé si no haya problemas ahí, este, también nos lo deberán de, de decir, eh, pero en fin, es algo que impacta en la vida diaria y en el trabajo gubernamental. Y en este trabajo gubernamental, pues ya Claudia, ya, perdón, Carla ya lo explicó, hay un, hay, hay un efecto importante, hay muchas cosas que no se ven, que se necesitan, que se necesitan eh, acciones gubernamentales para tener mayor información y para impactar sobre todo en la forma de construir, en la verificación, inspección de de, de casas, de monumentos, fraccionamientos, en fin, eh, tenemos todo el área sur de la ciudad de Guanajuato, que pues ya no está en la sierra, sino entiendo que ya está en el, en la parte, en la parte diferente ya de la, de la placa, no sé ahí qué suceda o qué pueda suceder, entonces vamos a, vamos a estar peor, porque tenemos realmente dos ciudades, una que está montada en la roca y otra que está, este, en la hamaca este, de, de, de, de la parte tectónica. En, en fin, eh, gracias por abrirnos los ojos, por ponernos un punto de atención desde ahora y creo que pues, a, nos toca como ciudadanos reaccionar y sobre todo pedir que reaccione este, el gobierno estatal y el gobierno municipal. Muchas gracias de veras a todos. Sí, bueno, este, yo le quiero dar las gracias también al doctor Juan Gómez, a, al ingeniero Dobarganes y a Carla pitón por su la presentación de, de, su, de los aspectos que nos presentaron. Y quiero comentar que hubo dos eh, eh, comentarios en, en internet. Uno dice, la alerta sísmica del edificio del Congreso del Estado no ha funcionado y nadie ha pedido una explicación del motivo. Y otro, dice, es importante también considerar los efectos de las detonaciones de la industria minera. Esos eran los dos comentarios este, que no sé si quieran eh, reaccionar a ellos. Eh. Y si no, pues, este, a ver, eh, Ingeniero de Varganes, por favor. Mm, bueno, yo, yo sobre la parte de las explosiones, no, de las pegadas, de las pegadas en las empresas mineras, bueno, normalmente la empresa minera las tiene que tener eh, muy controladas. ¿Por qué? Porque lo primero es cuidar el macizo rocoso en donde están ellos, donde están laborando. no ¿Por qué? Porque eso pone en riesgo a la gente y te va a costar más. Eh, digamos, se me pasó la pólvora, por decirlo no, ya no es pólvora, ni mucho menos, ¿no? Se me pasó el explosivo. <ríe> la cantidad, ¿no? Chin, pues rompí de más la roca, ¿no? Primero, pues voy a tener eh, dilución de más del mineral. Por ejemplo, si estoy ya en una zona de, de operación, de extracción de, de valor, en un rebaje, en una frente, o en un lo que sea un contraposo, etcétera, si pongo de más, pues voy a diluir el mineral, ¿no? Con roca estéril. Entonces, primero, pues no lo voy a hacer por eso. Segundo, no lo voy a hacer porque pongo el riesgo, la estabilidad de esa obra minera y en riesgo a la gente, les digo, y me cuesta más solucionarlo que haber puesto las medidas eh, de origen en el sentido de capacitar al personal en el mejor uso del explosivo, ¿no? Que eso siempre se está dando porque ahí van costos, ¿no? Entonces, tú sabes, el costo manda ahí en ese caso, ¿no? Entonces, no vas a poner nunca de más, ¿no? o sea, al contrario, le vas a poner exactamente lo necesario. Entonces, esto se monitorea constantemente, tienen, contratan a gentes que se dedican precisamente a monitorear la vibración por explosiones. ¿no? Entonces, están continuamente checando esto. No descarto que en el pasado sí haya sucedido, me refiero allá de los 80 hacia atrás o de principios de los 90 incluso. ¿no? Recordemos que las políticas fueron cambiando sobre todo de mediados de los 90 hacia el presente, ¿no? donde ya tienes más conciencia de la seguridad de costos, ahorita todos están en procesos de calidad, en seguridad, en todo, ¿no? Entonces, es, es, es muy difícil que ya no consideres todos esos temas en la actualidad, ¿no? Pues sí, este, les quiero dar las gracias a, a Carlita por, porque nos dio un repaso por las leyes que se están incumpliendo y que por cierto yo tengo formación como formación abogado y me doy cuenta que no bastan las leyes, las leyes sirven solamente para los mundos ideales y el nuestro des, dista mucho de ser un mundo ideal donde se pisotean y se ignoran las leyes. Y ojalá que las autoridades eh, no vean las leyes como posibilidades de hacer, sino como obligaciones de hacer. Muchas gracias, buenas tardes. Que tengan todos buen provecho. Hasta pronto.